Traga, traga, traga venga. Eso suena muy mal, Íñigo, eso suena excesivamente mal traga. Bueno, ya estamos de nuevo Ya estamos de vuelta, como diría aquí el presente Hemos vuelto ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto. <risa> ¡Nunca nos fuimos! <risa> Nunca nos fuimos Hemos vuelto y tenemos ya el stage de otra manera De otro Tenemos rollo. otro berlai, gente, otro Verlay. Otro berlai, y vamos ahora Hay unos ahí... penejes muy guapos, ahí, ahí abajo allí. A a Aquí eh, Allí abajo <risa> ¡Ay! Te voy a pillar, te voy a pillar bueno, Gaiska, eh, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué evento nos a Vamos toca a empezar ahora? con el Xbox, porque vamos a emitir también a las 9 y media de la noche la PC Gaming Show Pero ahora lo que emitimos, a, a como todo el mundo sabe, a las 7 de la tarde Es el Xbox, que de hecho yo tengo aquí, podéis estar viendo un portatilillo con la pantalla puesta Para poder ver el evento, que le quedan 7 minutos y medio escasos eh, No vamos a estar solos, vamos a estar acompañados de Javi Pero Javi está teniendo unos problemas técnicos, entonces en cuanto, en cuanto pueda estar con nosotros Pero eso, no, cuentes los secretos Se cuenta coño. todo, se cuenta todo porque esto es el pre... <risa> Se cuenta todo. Esto es el pre-evento. Esto se va a emitir también en Youtube. ¿Se va a subir a Youtube tal cual? Sí, pero me da igual. Esto es el pre-evento. Entonces, eh, ¿qué esperamos? Hay gente diciendo cosas de Silksong. El Silksong lo llevamos esperando las últimas 4, 5, 6 presentaciones de videojuegos que se han hecho. Si sale Silksong, viene ahora mismo lo que viene a ser toda la comunidad de gamers y se, se levanta, se pone de pie, que de hecho yo lo haré posiblemente, si pasa, se pone de pie y nos ponemos a aplaudir. Le voy a aplaudir más fuerte que a mi profesor de filosofía. Ojo, tu profesor de filosofía... Le hemos, le, hemos, le hemos aplaudido muy fuerte, ¿eh? Tu profesor de filosofía ha sido Ha sido, ha sido muy bueno. O sea, ¿queréis tener a Merlí en clase? Mala suerte, lo tengo yo. <risa> lo tenías, lo tenías. Lo tenía yo. Bueno, me he graduado ya, pero lo he tenido. Que, que se ha jubilado. Se ha jubilado, se ha jubilado. Bueno, un, saludo, un saludo para aquí a Joséina, si está escuchando. <risa> vale. Lo dudo, pero da igual. Vamos a vamos a ir poniendo señal en directo. Me mola me mola la música, me mola la música de. Sí, no la he escuchado yo, la verdad. Mira, Pónmela mira. a ver. Xbox, te has quedado sin música, te la robo está, Están bastante chiles, están bastante está, chiles, Están muy bien Teniendo en cuenta lo que... Este es el plantel que tenemos Teniendo en cuenta la música que pone YouTube para las cuentas atrás Sí, esto está muy bien Porque esto te pone una música de mierda que peta oídos más fuerte que la, el, el sonido de, de alarma de iPhone Te lo digo en serio, ¿eh? Hostia, ¿este, este, este Lofi? ¿Hola? O sea, de verdad En fin, eh, bueno, lo estáis viendo en pantalla Seis minuticos para que, para que empiece esto Algo menos y, y nada, estamos esperando a que salga ¿Qué esperamos? Yo ya lo he dicho y la gente dice No, pero eso es obvio, no sé qué El Flight Simulator, o sea Lo siento, sé que va a salir el Flight Simulator la, Mi pregunta en cuestión es ¿Qué va a salir del Flight Simulator? Que eso es lo que me interesa Y a todo esto me he olvidado, Íñigo Tengo que traerte la, la, la Monster para hacer los chupitos de Monster Del juego desde el día cero Bueno Es que me voy a encargar de eso no ahora no, no, no, no, no, no, no, espera un segundo, espera un segundo. Me necesito un vaso es, y, eso, y la Monster espera, espera un segundo La Monster, espera segundo. blanca Espera un segundo la blanca. Hazme <laughs> caso, te hazme caso, caso. Vale, caso. pero la blanca. Eh... Va, eh, profundízame, es decir, que, que, que X, por, por un lado Xbox y Bethesda, que vamos a ver cosas distintas de unos de otros, o sea, vale, bien, en principio, viene todo junto, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué en principio pasando? Bethesda lo compró Microsoft, entonces Bethesda eh, trabaja de manera simultánea a Xbox para lanzar sus juegos precisamente en, en Xbox, tan, bueno, tanto en Xbox como en ordenador, básicamente. Pero, pero sí, digamos que cada uno tiene sus desarrollos propios, habitualmente lo que pasa es que cuando una compañía adquiere otra, los desarrollos anteriores a la compra se los crea esa compañía y lo que hacen es un poco trabajar eh, de manera subcontrata O sea, ellos trabajan en sus desarrollos y lo que hacen en sus desarrollos salen para PC y salen para Xbox y pinta y ya está, es lo que tiene Pero los desarrollos los haces tú Y luego lo que tenemos también eh, son los desarrollos en los que ya participa activamente eh, en cuestión, pues eso, eh, Bethesda con Xbox para desarrollar juntos juegos nuevos, IPs nuevas E incluso trabajar en IPs anteriores que, que eran las de, las de Xbox tengo una noticia para ti, Gaisca. Eh, Creo que sé la noticia que más vas a dar porque tengo, lo estoy viendo aquí delante. Tengo una noticia para ti y esa noticia para ti es que ya puedes saludar a nuestro invitado de hoy. ¡Aplauso muy para muy Javi! Buena. Muy buenas, que mi gente. Ese, ese chaval guapo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ha venido con nosotros otra vez! ¡Aplauso! ¡Vamos! ¡Iñigo aplaude, coño! Eh, gracias, gracias, gracias a Miquel que una vez más nos ha salvado la papeleta. Nos, nos ha, salvado ha salvado el culo. Nos ha salvado el culo y ha hecho que sea posible esto. Perfecto. Eh, Javi, no sé, si estás, no sé si estás viendo el plantel, pero mira, tengo aquí esta pantallita para verte a ti, ¿sí? Luego tengo aquí esta para ver el stream y luego tengo aquí esta, o sea, para ver el stream nuestro y luego esta para ver el stream de, de Xbox. Estás multitarea total, ¿eh? Multitarea absoluto, más multitarea que, que, que el puto ordenador con la 360. En fin. Eh, Javi, que yo he comentado un poco lo que esperaba y tal, ¿qué esperas tú de la Xbox? Nos quedan tres minutitos de casos. Pues la verdad que, que espero todo lo que no nos han dado todavía en este Noe 3 ¿Sabes? Muy cierto, Pero, muy, muy cierto. Eh, juegos de verdad triple A, no tanto, <risa> tanto indie, tanto juego secundario, como yo les llamo. Y bueno, como, como todos, disfrutarlo ¿Cuánto va a durar, por cierto, cuánto, cuánto, cuánto 90, 90 minutitos. 90 minutitos. Nos, vale, pueden vale, dar, vale. nos pueden dar muchas cosas en 90 minutos siendo Xbox, ¿eh? Y teniendo en cuenta el, cómo dejaron la del año pasado, que la dejaron aquí arriba, eh, saldrá, Cuidado, saldrá ¿eh? tío Phil a decir, este es el mejor año de Xbox. Hombre, como siempre, pero eso lo dice <risa> cada año y cada año se cumple, el hijo de puta. O sea, es que no tiene nombre eso. Eh, te voy a decir una cosa. State of Play... Empezó este evento, o sea, como tal, el, el, Summer, el Summer of Gaming empieza el, empezó el día 9, pero el State of Play que se hizo el día 2, pues lo, lo adelantó un poquito para adelante. Y el State of Play, puedo decir que hasta la fecha ha sido la mejor presentación. Eh, ¿Cómo sí. superar ese State of Play? Sí y no. Yo te diría que sí, porque ha salido muchos juegos de VR, tú sabes que a mí me encanta la VR y la juego bastante... Y por eso, para mí, sí fue un gran directo. Ahora, por ejemplo, mi compañero Edu, de mi programa de la Taberna de Armoguri, uh -huh. eh, no le gustó absolutamente nada. ¿sabes? Simplemente, eh, además fue gracioso, le escribí por WhatsApp y le dije eh, ¿qué tal el State of Play? Y lo único que me puso el kit de vómito, ¿sabes? El kit de vómito ya está. No, no me quiso decir más nada. Vómitos of Play, le llamó él. Pues mira, tenemos a Dragón Venerable en el chat, un saludo, que dice ¿cómo ah, te mira, atreves este, a el State of Play... De perra, Ahí está. De perra, aquí lo tiene a Edu. Ahí Esperen. lo tienes, precisamente por eso te lo decía. ¿Cómo te atreves a el State of Play lo mejor? Anda, anda. Pues oye, habrá que verlo, porque el State of Play lo bueno que tiene es que es cortito. Entonces, en yeah. media horita nos presentaron mucha mierda junta, que se agradece después de las dos horas de presentación de 70 juegos indies. Pero el de, el de Xbox es de 90 minutos. Entonces, a ver qué hacen. Íñigo. Yo voy a decir una cosa. Yo aquí, donde me veis, o sea, esto está claro. El perfil de, de gamer que soy yo, ¿no? Está claro. Pues a, pues, a lo mejor pues, no tienes Nintendo se... Direct, Íñigo. Pues a mí... ¡Toma! No, no. Pero bueno, lo de Super Mario es por decir que, que yo a mí lo de Xbox me la suda. Y me la suda lo de Play. Solo solo me importa una compañía. Pues a mí el Street of Play me pareció bien. Efectivamente por, por lo que dice Gaiska. Cortito es que es Cortito, es cortito, conciso y nos da lo que Entonces, queremos. Ya está. O Xbox ofrece mucho contenido, o a mí creo que me van a aburrir porque me est estoy mutando en, mi, en, en Gen Z, que ya no tengo <risa> paciencia y esas cosas. Y bueno, en fin. pues cuidado, porque como se pongan a darnos eh, charlas de devs, de si, sí, mira, te voy a hablar sobre mi nuevo juego, de gente que no sabe hablar, eh, me voy. O sea, no, porfa. Y, y, y hay Por que favor, decirlo, Javi. Vez, lo de ayer no, ¿eh? Lo de ayer no, otra vez. ¿eh? Lo de ayer ni de coña, lo de ayer ni de coña, otra vez. O sea, ni de coñísima. Pero te lo Llevo digo. Hay... en este directo, ¿eh? <risa> Es que fue Javi precisamente el que remarcó. De hecho, te hemos hecho mención. <risa> te hemos hecho mención en Gaming Room. Porque remarcaste tú el tema de 400 ranas. Me cago en la puta, ¿no? Pero joder, tío, que pues de rana Diego, La Monster. ¿Damos? La, la Ah, bueno, ahora te gestiono la monster, no te preocupes. Eh, es que, a ver, ahí el detallito. Tú sabes que la gente se hace el chupito por cada juego en día cero desde Xbox Game Pass. Pues yo lo voy a hacer lo mismo, pero con monster. Porque no tengo edad. Ah, pues, vamos yo, vamos sí, a ir por... yo sí estoy por ahí por un chupito. Oye, pues oye, pues, eh, si te haces el chupito por cada esto, creo que a los 30 minutos estás cao ya. ¿eh? Vamos ya con la situación. Joder, 5 segundos, bro. Aguante. Empezamos, gente, empezamos ya. 3, 2, 1, fuera. Venga, va, a ver qué tenemos. Íñigo, sube un poquito el volumen. Porfa. Sí, sí, sí, sí, está eh... ahí. Joder, venga, eh, Peggy 18, pero en 8 idiomas diferentes. Peggy 18. Sí, tal cual. ¡Exclusivo de Xbox! Venga, empezamos fuerte. Día 1 Game Pass. Eh, no hemos visto todavía. Un vasito, amigo. un vasito, porfa. A ver, qué tenemos. Pre-beta. No es beta todavía. Vale. Hostia. Estamos un poco pollos sin cabeza ¿Qué Bueno, bueno, no pasa nada. Eh, esto es un arma del Call of Duty. No es una broma. ¿Qué coño puede ser esto? Nos están dando gameplay directamente esperada limpiadora el lunes cuando llegue, vea todo <risa> ¿Cómo quitarle tensión <risa> a un juego de terror? Buah, se viene un jumpscare como una puta casa, gente Se viene un jumpscare como una putísima casa, gente Hombre, obviamente, o sea... No ¿Qué coño? ¿Por qué estás mirando hacia los lados si hay un bicho ahí delante? Es que eres tontísimo, tío, lo he visto yo antes ¡Coño, el Vampire! Vampire de Masquerade, ¿puede ser? ¡Esto es la polla! Me gusta el arma este del, del Calo la verdad. Coño. ¿Doom con vampiros? ¿Doom con vampiros? los vampiros, ¿no? un, un poco muy ortopédicos, o sea, quiero decirte. Pero esto es Doom con vampiros. Yo por cada juego desde el día cero en Game Pass me, me, me bebo un chupito de, de Monster. ¿Es ¿Eh? multijugador? ¿Se ha visto ahí otro jugador? Sería puede muy ser. gracioso. No sé si será de ella o no. ¿Qué coño es esto? Redfall, Greetings from Redfall. Re el puto Redfall que se, me, que se hizo hace varios días. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, se me hace hace varios días. ¿Ya te ha tocado un chupito sí. todavía no. no? todavía no, todavía no. Tiene que ser el jugador desde el día cero. No puede ser exclusivo de Xbox. Vale. Tiene que ser el jugador desde el día cero en Game Pass. ¿La música? Esta música es del puto Spider-Man Es posible No, es posible, no, lo es forward, a vampire, a El Redfall nos lo presentaron en una presentación hace cosa de tres meses El tema de vampiros, pero no nos dieron más que una cinemática de mierda Me gustan las armas, lo siento, soy de shooters Uh. qué guapo Oh, Eh, gente, ahora sí, Rainbow Six extraction, pero bien hecho. Tipo RPG. ¿Tienen pinta? un cooperativo rollo back for blood puede que sí así. eh del back for blood sí sí sí el back for blood rollo así. sí sí sí pasa que el, es que el redfall de hecho nos lo vendieron como tal y yo dije coño un puto back for blood un un vampire de masquerade pero pero un renan frostbeige sí sí sí sí sí, sí. Literalmente, rodea, ¿sí? literalmente o sea es, es curioso, porque es que te lo digo, el Red se nos presentó hace varios meses en no sé qué presentación y nos dieron una cinemática de mierda Y no me esperaba que fuese literalmente un puto shooter tipo Far Cry bien hecho Dice Dragon Vulnerable, tengo la sensación de que han pillado el equipo de Fallout 76 y parte del desarrollo para el Red Force eh, Y casi que del puto Far Cry, eh porque el tema de las armas es muy similar. ¿Qué coño? Venga. Oye, honestamente, el me parece brutal. O sea, tú me dices que esto es Counter... Eh, o sea, Counter... Strike, no, perdón, Call of Duty, pero la IA eh, es este tipo de bichos y yo te lo compro. O sea, qué cojones. Me siguen sin gustar los vampiros, no me convencen, ¿eh? <risa> No, a los vampiros les falta todavía un poquito de detalle, hay que decirlo, ¿eh? hay, que, hay que decirlo. Los vampiros son un poquito muy ortopédicos. Pero el tema de las armas lo han clavado, eh, te lo puedo decir. Como buen Sí, jugador sí, de la, las armas y el movimiento de los personajes y todo eso. Sí, está sí, duro, sí. Pero... sí, sí, sí, tal cual. Y, eh, y el mapeado también me gusta. Y los graficazos que lleva esta mierda, qué cojones. Pero el mapeado y tal, sí, sí. tienes toda la razón del mundo. Y aparte del lore que le puedo meter detrás. Intense Dark Music Playing. Me encanta, me encantan los subtítulos de este <risa> ¿Los mapas tienen pinta de estar muy guapos, eh? Esto tiene, esto tiene literalmente el, la velocidad fast-paced del puto Doom Y la puta música del Spider-Man ¡Dios! Y sí, tiene, tiene cop, tiene cop porque lo acaba de decir Tenías razón tú, Javi Con árbol de habilidades, selección de armas Obviamente, pero bueno Oye, las animaciones de destrozar vampiros son la hostia Pero los vampiros son sí. un poco muy pochos, hay que decir Game, pone, pone game Sí, pero no pone día cero pone dia, No pone día cero Uy. ¡A tomar A por culo, chupito! Venga, vamos Venga. con el primero Acompaño Te los apunto, eh Apúntamelos Le estoy haciendo de barman Me está haciendo añigo sino... de barman ¡PUTO SILSON! ¡SILSON! ¡No me jodas! ¿Qué, ¡Qué troll! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! No me jodas que es el puto SILSON No te creo No te creo que es el SILSON el no, te creo que sea. no te creo que es el puto SILSON No me creo ¿No? que es el puto SILSON No me lo creo No puedo creérmelo de hoy, eh? No puedo creérmelo Si es el puto SILSON Acaba de ganar todo el puto E 3 no me creo que sea el Silkson Han sido capaces de aguantarla hasta hoy domingo Para sacarlo, eh No me lo creo ¿Qué coño va a ser exclusivo? ¿Por qué coño no lo ha sacado nadie? Que no la ha mostrado ninguna presentación No lo ha lo mostrado nadie No lo ha mostrado nadie y ¿eh? no lo, lo quería todo Cristo No me creo que sea el puto Silkson, no me lo creo Y han aguantado hasta hoy Fíjate que se han repetido títulos en este 93 eh Joder que sí y se han repetido y muchos, eh. Muchos muy guapos, pero también se han repetido otros muchos que no merecían la pena. Todos estos son bosses, by the way. ¿Cuántas veces habéis visto yo, por ejemplo, el Orcagea en este nombre? El puto calisto Protocol. el calisto Protocol. ¡SILSON! Puto SILSON, tío. Puto SILSON. Que no se te ve, coño, que no se te ve. ¡No, me lo puto creo! ¡Juégalo desde el día cero! ¡Chupito! Chupito. World premier y Consolation Plus. Vamos con otro. No, no los hagas tan grandes que si no se me acaba en cero coma. No los hagas tan grandes. <risa> Coño, primera... es que nos está llenando un huevo. La primera la vez que has... se me oh. queja por un chupito. Porque tengo que tomarme varios. Eh. ¿qué? Oh, Permi... espera, espera, ¿qué? Me acabo de quedar sin voz, gente. O sea, lo siento, me acabo de quedar sin voz. ¡Hola! Es voz de Morty, sí, sí, sí, tal cual. ¡Qué guapo, no? Tiene toda pinta. Qué puto guapo, ¿no? Iñigo, estás el apuntando a los tío, juegos que arma. salen. No. Eh, porfa, hazlo. Esto es largo que vaya hablando, ¿sabes? ¿Morty, me vaya es la, me vaya hablando ¿Morty es un arma? ¿Morty es un arma? ¿Qué coño? Las armas originales son, eh. Joder que sí. Son bichos, ¿qué cojones? ¿Te has dado cuenta de que todo, todas las armas te están mirando a la cara? Por lo tanto, están disparando por el culo. Dato curioso. Gente, lo siento, eh, Silkson, o sea, es que... Qué puto gore para ser Ricky Morty. Muy gore. Me mola. Es la polla. ahora día uno bien pa, me mola, pero si no, no. A ver, después de Silkson, buena suerte para levantar esto. Madre mía, los ositos amorosos killes Además, podrían haberse guardado Silchon para la última y lo han sacado la segunda. A saber lo que nos traen todavía en estos. High on Life. High on Life, day I die A ver qué coño sacan, porque buena suerte, ¿eh? Sí, sí, sí, tal cual. what Game Pass, ojo, ojo, ojo, ojo. lo desde el día 1. Chupito. No vas a dar abasto, No vas a dar abasto. Pero, buenas ah. tardes Dios de mi puta vida ¿Cómo coño empiezas una presentación tan arriba? Nada más con el Silkson ya se han hecho media presentación ¿Qué media? Se la han hecho entera Se han hecho una y media <risa> Normal, son 90 minutos Ahora nos queda la parte de ahora, Ah, bueno, bueno, bueno, Bethesda o sea, en fin. eh, Bro, puto Silkson O sea, eh, Twitter tiene que estar ardiendo ahora mismo De hecho lo voy a mirar en el móvil o sea, Twitter tiene que estar ardiendo. El juego que iba a ser un DLC y pasó a juego entero. Eh. ¿Qué cojones? Tendencias. Xbox beterza y número 3, Silkson. Correcto. ¿Por qué tan elegante? Hoy anuncian Silkson y ha puesto. Se ha puesto el puto. Ah, claro, se ha puesto. Se, no, no, no. Se ha puesto el payaso. Se ha puesto el puto payaso. Pero me da exactamente igual porque es gilipollas. Y ¿Quién? ha fallado, correcto, ¿Quién? se ha hecho, un, en un pavo que ha hecho lo, de, lo que ha dicho de lo del payaso, lo que te ha dicho Sarva antes, ah. Que decían, no, la gente es no Sikson, ya os podéis poner el maquillaje de payasos Sí, ya, mis cojones Bueno, eh... no nos están contando? ¿Ves? Pero ponlo en la ¿Por la, la ¿Qué lo en Sevilla, por Dios? Ahí, ahí lo tenéis, este es, el meme, este es el meme de los últimos dos meses ya lo hacen, Bilbao. Oye, que nos están encontrando, estamos aquí. Eh, básicamente nos están metiendo mierda. Mark Merrill es Jesucristo, hay que decirlo, hay que decirlo. No tengo casi voz ya, o sea, qué puto chillo he pegado. Pero es que, es que me he venido muy arriba Tira, con tira, 600. tú sigue, sigue. Pero básicamente, esa es la cuestión. Eh, están diciendo eso, que más gameplay del que nos han dado nunca, más que nada porque las presentaciones de Xbox solían ser de una hora, no de, no de um, hora y media. Pero, eso, que están diciendo que, que van a tener mil mierdas, no sé qué. espera, ¿qué? ¿Perdona? Ojo, que la gente... Creo que eso es la gente, para la gente que tiene el Game Pass. Literalmente todos los putos campeones del puto LOL desbloqueados. Que empiezas con 5 y hay como 150. Hazte con todos. Te dan todos los putos campeones del LOL. Todos. Y del puto Wild Rift también, que es el LOL de móvil. Y del Valorant. Que son bastante caros, hay que decirlo. Bueno, estoy viendo que el hombre misterioso se va a comprar un Xbox. Eh... Los, juegos, los juegos del LOL los no, tengo todos. no sé si el Xbox, pero sí el puto Game Pass. Los personajes del LOL los tengo todos, no me preocupes. Joder, eh, eh, hostia. Muy ataco por tu parte. Llevo eh... desde la Season 1 jugando, Gaica. Ah, oh, bueno, entonces comprensible. Aquí está la música del LOL, gente, que es, es la polla, o sea, hay que decirlo. En Game Pass, ¿no? entonces En Game Pass tienes todos los putos personajes del LOL, todos los putos personajes del Wired y los del Baron también. Pero esto significará que meterán el League of Legend Game Pass, ¿no? Eh. claro, sí. Tiene pinta. Todos los. Espera, todos los putos juegos de, de Riot en Game Pass, pero si están en Epic. Que eso puede ser mucho, ¿eh? Que, está, que están en Epic, ¿eh? Pero puede ser muy puto basto. Hostia, me he venido demasiado arriba, de verdad. Uh, ¿Cómo seguimos esto por encima? Eh, salva, que acabo de ver que estás en el chat. Silkson payaso, mis cojones. Silkson payaso, mis cojones. Tomar por culo. Esto es el Runeterra, también. El Runeterra es como el, el Hearthstone, pero de Riot, porque Riot quiere estar en todos los putos juegos. Y TFT, claro. TFT también, el juego por y todavía, falta, todavía falta que Riot saque el MMO, ¿eh? El MMO ese que iba a sacar. Hostia, ahí estamos a la espera, ¿eh? ahí estamos a la puta espera. Eh, Silksong, segundo juego del Game Pass. Eh, ¿Payasos de Twitter? Os callo toda la puta boca. Madre mía Voy a estar muy pesado basta, con eso para que se joda. El tío, Hollow Knight es una eh, obra Game de ¿eh? arte He tenido la suerte de probarlo no lo, no lo he jugado entero, de hecho he jugado bastante menos de lo que debería Porque se me acabó el puto Game Pass Pero... Espera, ¿qué ese puto efecto? Qué guapo Esos son personajes nuevos, ¿eh? Todo esto es exclusivo Todo esto es exclusivo Esto es la polla Entre las músicas de, de Riot Que a ver, ¿qué cojones son las putas músicas de Riot? Y estas mierdas O sea, en fin Joder, tío. Eh, yo qué sé. Qué sacada de verga, loco. Con la música de inicio de Valorant. Todo, Mira, este, este invierno viene. Juega con el Game Pass. Juega con el Game Pass. Eh, eh, eh, pone... Vale, sí, pues sí, lo tienes. Ahí lo tienes. Literalmente lo que has dicho. Literalmente lo que has dicho. ¿Qué Obvio. coño? Espera, ¿qué coño? Eh, ¿Volvemos con trailers? Volvemos con trailers, va. Va. A mí si hay Hugo, esto es Playtale. <risa> Espera, es ¿Ah, Playtale, es Playtale, es Playtale, lo has Ahora tragado, mí, tío, es, es Gameplay, no eh está <risa> no es cinemática, es Gameplay, es Gameplay Es Gameplay Tengo pendiente el segundo todavía tío. Ah, yo tengo uno de ellos en, el, en la Epic porque los regalan, los regalaron en su momento uh -huh. y, y tiene pinta de ser un puto juegazo El uno me encantó, yo lo hice como un niño chico Joder, macho. No sé exactamente de qué va, pero el tema de porque... medieval y tal, sí que es. Sí, es la época francesa durante la peste. Sí, la peste negra, que claro, precisamente. Y entiendo que es, es un juego de aventura terror, puede ser hasta cierto punto. Eh sí, es más que nada para pa salvar a tu hermano, Hugo. Ah, amigo. Vale. Vale, vale. Y realmente ves aquí mucha, mucha pelea, pero realmente peleas no hay tanta. Es más resolve puzzle. Ah, la bueno. La tía pelea poco. Ah, bueno. Oye, un Profesor Layton ahí, con, con peleitas. <risas> eh, ¿qué cojones? Esto es esto es idéntico al Horizon. Esto es idéntico al Horizon ahora mismo. Voy a cambiarme el micro de lado porque va a ser mejor. Ahí. Coño. Ay, no, todavía no, todavía no, porque silencio, no ha salido jugador de este Ahí está, ahí está. Buah. Buah. Absolutamente brutal. ¡Hostia! Eso es lo que sueles hacer en el juego, tirar los tíos a, a las ratas. Qué puto basto, ¿no? Y lo mejor que es, si después acerca el fuego, ve el, el esqueleto en el suelo del tío, qué ¿eh? ¿Qué ratas, entero? coño? Dios. A Plague Tale Requiem. X. El puto. El, es el puto Requiem. Lo presentaron hace, unos, hace unas semanas también. Uh -huh. Bueno, hace unos meses, de hecho. Eh, me encanta que te dicen eso. En 9, pa, pues, lo que te quiere, mira, ¡Día uno! La acaban de sacar otra vez. Cada vez que pone día uno, me tengo una pequeña erección, ¿sabes? Eh, yo cada vez que pone día uno chupito. Aparte. Eh, fuerza, fuerza, gente. Se viene el siguiente punto, forza. Fuerza 6, fuerza 6. Vamos. El forza 6 no creo que sea 6. El forza anterior no está como muy caliente todavía. Sí, pero caliente. les da igual. No, no, no, eh, esto tiene pinta de DLC. ¿De Forza Motorsport DLC? Sí. Eh, Vamos a verlo, ¿veis? De un juego de coches puedes estirar todo lo que quieras. <risa> o sea, puedes, puedes, puedes hacer, estirar todo lo que quieras. Pero es que sí. ¿Has visto pipa? ese puto ray tracing? ¿Hola? O sea, básicamente eh, hay, hay dos modelos. Forza, bueno, Forza Motorsport. Tienes Forza, tienes Forza Horizon. Vale, pues eso otra vez. Hostia puta. Madre mía, cuando vaya a ya ese hombre. <risa> Le va a salir un poquito caro eh, eh, No sé eh. si estás viendo el nivel de ray tracing que tiene esta mierda Pero es estúpido O sea, es estúpido En un coche ha salido reflejado el otro Y dices tú, va, ah, eso es súper simple ya Pero con ojo de pez y con todo <risa> Forza Motorsport, Motorsport. Q2 2023, día 1 Vamos cuatro chupitos, ¿eh? Solo Pues espérate Eh, gente de Forza, venga Forza Motorsport que vuelve Dios, qué poa. El otro es Horizon. Sí, tienes razón, Edu. Tienes razón. Tienes razón, tío. Es que, honestamente, me encanta Forza, pero no sé mucho de ello. Lo siento. Porque, más que nombre. nada porque no tengo Xbox <risa> o sea, así nah, va, así. No puedes hablar de una saga si no lo has jugado No puedes hablar de qué vergüenza eh, En fin, eh, eso sabrá, sabrá Mike de Que cuando fui a su programa recomendé juegos y tal y, y comenté lo de que yo a veces no me termino los juegos para recomendarlos Porque no me da la puta vida Y ellos en plan, esta es la empresa especializada de videojuegos No sé qué yo en plan, Gracias por llamarme empresa especializada de videojuegos No lo soy, pero gracias Fíjate cómo se ve, nada más esta imagen Ya, tal cual, ¿eh? Madre mía Te dicen que en la vida real ¿y te lo crees No, no, no, de hecho, de hecho sí De hecho sí Y he visto a gente sí, indie hacer sí. imágenes igual de curradas He ido a donde mi madre le he dicho Mira, ¿de dónde crees que es esto? Y me dice, eh, de las Bahamas Y yo, es un videojuego Literal, ¿eh? Es que mira, mira esto, esto es una, es una puta demo de Esto el, es cómo, un... ¿Cómo se ve la espuma cuando la, la choca el agua en la piedra? Tío, hasta eso tiene detalle Solo se nota que es un videojuego, literalmente por el tipo de cámara que están usando. Sí. Me acaba de dropear un poquito los estos. Voy a, voy a ver si puedo ponerla en auto, a ver. ¿En auto va mejor? Creo que en auto va mejor. Vale. Eh, es impresionante. Y yo aquí no lo estoy viendo a toda la resolución que puede dar, pero es que es impresionante. Es absolutamente brillante. No tiene sentido. Eh, hombre, el motor de físicas es la polla. Tiene grietas el puto suelo. Ah, bueno, sí, también El tema de, de todos los reflejos eh, Todo el tema de cómo traga agua a la pista ¡Mira esa puta mierda! ¡Es impresionante! ¡Dios de mi puta vida! Ma Incluso en la Xbox S se ve muy bien No notas el rescalado del Horizon para nada Me alegro, la verdad Fíjate, es verdad que tú tenías la, la Series S Es verdad, es verdad, es cierto, es cierto Esto es impresionante Esto es sin duda alguna impresionante Mira que yo no soy de juegos de coche, tío Pero es que ole sus cojones, ¿eh? Joder que sí Uf. Dime que esto no parece un vídeo grabado por un puto dron. Pokémon, aprende. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno, ¿cómo estamos, eh? Entre, entre antes que a, antes que hasta con nosotros Pablo de, de New Player y, y le he dicho también que le tiene un hate al Arceus importante. Y ahora tú, Javi, eh, fíjate, las, perso sierra, las personas... Tío. ¿Qué, qué, qué? Los dientes de sierra del Arceus. Tal cual, los dientes de sierra. Precisamente lo comentamos en el último episodio de New Player. Los putos dientes de sierra, del puto Zeus Esto es impresionante. Cosa de Pokémon ya sabéis, pegarme el toque, soy experto en Pokémon. Ah, pues estarás con nosotros más veces, no te rayes. De hecho, ibas a estar hoy con nosotros en el programa. ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Te han metido Disneyland Paria y el <risas> Gente, ha salido Silkson <risa> Por decimocuarta vez A ver, lo gracioso es que ahora están diciendo todo esto y todo muy guay Y te dirán que Forza Motorsport otra vez Juega lo desde el día uno y entonces me tragará otro chupito, pero bueno Lo pondrán otra vez Esto es impresionante Lo suyo sería que te pudiera bajar del coche e irte para allá y montarte Hostia, imagínate casa. un puto mundo abierto con el Forza Como en el for hospital Hostia puta, eh Hostia puta ¡Mira el puto reflejo del sol! ¿Qué coño es esto? Los detalles, ¿eh? ¿Hola? Que tiene grietas el, el, el puto motor los, los detalles del motor Que tiene grietas el puto motor En la fibra de carbono O sea, ¿Qué cojones? Así. ¿Qué putos cojones es esto? Dios yo estoy flipando Dios. mío. La, la otra gracia es que puta gráfica vas a necesitar? Pero aún así, ¿qué cojones? Ah, bueno Ah, no, nada, dame a yo ¡Adiós! ¡Qué hostia la ha dado! Mira, el Audi. Vale, a ese también el, el taller le va, le va a doler. Eh. Que no ha roto un Sean Málaga, ¿eh? <risa> <risa> mira, mira, ¿eh? Literalmente te está diciendo, no, mira, es que los daños al coche también son mucho más épicos. Esto es impresionante. A todo esto, eh. ¿Cuántos fotogramas por segundo será eso? ¡Pobre Lambo! Esto es la polla. El puto GTR ¡Que tiene manchas! Mira cómo Me, se estoy, quedando, me estoy quedando el reflejo, ¿eh? afónico No, no, no, el reflejo el Sí, sí, sí, te lo he te dicho el te reflejo, reflejo, que, el reflejo, que el reflejo, que el reflejo No, no, no, así que, que el puto reflejo puerta, es con ojo de pez Es con o sea, efecto de ojo de pez el puto reflejo El manillar de, de la puerta o sea, El puto reflejo es con ojo de, el de pez El manillar de la puerta se eh, aquí se la están sacando, pero vamos. Eh, Xbox superior al state of play en 10 minutos, bro. 10 minutos han tardado. Xbox sacada de polla showcase. Okay. Xbox sacada de polla showcase. Okay. Nuevo nombre. Es que fíjate que lo que menos. De, lo que menos, y, se, y se ve claramente, lo que menos desarrollado está el agua y aún así es la polla. que estaba diciendo de que el state of play era lo mejor. No, eh, Falacias. Falacias. <risa> Llévame a juicio si tienes huevos No te has equivocado, ¿no? Me he equivocado de puto cabo a rabo, ¿qué cojones? O sea, han sacado Silkson, juego número 2 y el puto Forza Motorsports. Vale, otro juego de Xbox. Venga, vámonos para adentro. ¿Qué tenemos ahora? Microsoft Longest Running Franchise. ¿Qué coño es esto? Porque. Microsoft Longest. Ah, sí, el Microsoft Flight Simulator, joder. El puto Flight Simulator, ¿qué cojones va a ser? Lo que estaba yo esperando. Lo que estaba yo esperando. Cuádrate, es que cuáldrate. Alguien está viendo... Ah, ah, vale, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Javi, por favor. Está sonando algo que parece un himno americano. ¡Hola! ¡Coño, el primer avión! <ríe> ¡El espíritu de San Luis! ¡Hola! Pero, pero, que ¡Hola! Son... Pero que estas son máquinas de la cultura popular americana como muy conocidas. ¿Quién coño te dice que esto no es un vídeo? ¿Quién coño te dice que esto no es un puto vídeo? No, no, no, ¿quién coño dice que esto no es un puto vídeo? Un Airbus A300. No te lo dice pero, nadie. ¿Perdona nadie te dice que esto no es un vídeo. Perdona el detalle del Airbus A310? <ríe> Perdona el detalle de la puta montaña? Discúlpame la vida, pero esto que es. <ríe> Dios mío, tío. Y yo pensaba que no podían sacarse la polla más que el año pasado. Eso era un corsair, creo que esto es avión, ¿no? joder. Qué, qué guapo tiene que ser con mi VR llevar el helicóptero ese. Tío. Qué guapos los helicópteros, de verdad. ¿Qué, ¿Qué, coño qué, es ¿Por qué, ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Pues, ¿Qué ¿puedo, puedo? Ojo, ojo, ojo, ojo. ojo. a la jirafa? ¿Qué? ¿Por ¿Pues qué? O sea, ¿Puedo ir al helicóptero ese y cortarle con las aspas? Hombre, a no, a hombre el no, no, hombre, no, hombre, Mira, no. Mira, ¿y bueno tienes? O tirárselo encima en helicóptero. No sé hasta qué punto, eh. Las físicas de colisión con el suelo no suelen estar muy detalladas, pero a lo mejor sí, eh. Espera. ¿Qué coño es esto? Esto tiene pinta de ser bicharraco de combate. ¿De algún juego? ¿Del Halo? El Arcón Milenario. Espera, espera, espera un momento, espera un momento, espera un momento. Eh... Vale, te lo digo los subtítulos. Halo Zen Music Playing. ¿Te vale? Pues eso, es, es que... Era si obvio, la, tiene, la música cuando me he dado cuenta Tiene toda la pinta de un bicho del Halo. Eh, gente, vais a poder conducir el puto bicho del Halo en el puto Flight Simulator Y va a estar más detallado que en el puto Halo Y ya como puedas subir a... ¡Es sport? gratis! No es un puto DLC, es salido gratis hoy! ¡Hoy! ¿Cómo que hoy? ¡Hoy mismo. free hoy Adon Adon Adon ¡Play with, with ser, Game, Game Pass! Ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! Eh, ¡Ojo! Sí, ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale! dale ¡No, no, no, todavía no! ¡Que esto es chupito! ¡No ha salido, no ha salido! Blizzard no ha salido, no ha salido, no ha salido Que no salió. sí, Gaiska, que te toca el chupito No, no ha ponido día 1 Que sí Overwatch 2 Overwatch 2 Ponía, jugarlo en Game Pass, no jugarlo desde el día 1 Overwatch 2 va a ser esto Bebe Sí, claro, Overwatch 2 es lo que pega Gaiska, bebe ¿Por qué? Soldado, 76. Pues dale Peñata No era, pero bueno Ponía, jugarlo en Game Pass, no desde el día 1 Ha salido Listo. antes también en París jugarlo desde el Game Pass Eh... Ah, el nuevo personaje, el jugador. Overwatch 2, sí, sí, sí, como un... Me van a poner... Vamos a poder jugar al Overwatch 2 desde el día 1 en el puto Game Pass. Eh, es el mismo puto mapa del Overwatch normal. Esa es nueva. Sí, la, la, la esta sí. ¿El puto, <tose> puto a Dunfist. ¿Hola? Ah, sí, el de Bastion es la polla. El de Bastion es la polla porque encima se mueve pasto más rápido. Y le han hecho que esté menos OP. Lo cual se agradece. ¿Cómo que? ¡Oh no ¿Perdona? ¿Cómo que free to play? ¿La ha puesto? No me he fijado ¿De Pone he free to play? play Ha puesto free to play En game pass no, supongo No, no, no Si es free to play Es free to play entero Uno Si es free to play Es free to play Para todo el mundo Si no dirían jugarlo en game pass Que es lo que han puesto antes ¿Cómo que overwatch dos free to play? No me creo que sea overwatch dos free to play No me lo creo Como overwatch dos Sea yo, free to play yo Blizzard... me 40 pavos ¿eh? en el en, primero Tú y todos ¿El reworka a todos los personajes? En plan, ¿hola? Claro que es free to play. Se sería deshonesto venderte esto por 60 pavos. Un poco, porque es literalmente lo mismo. Pero eh, es que podrían sacar todo por el mismo precio que el puto Overwatch 1. Early Access Begins, October 4. The early Access, empieza el 4 de octubre. Sí, sí, sí. Ah, mira, ahí tienes al, al nuevo héroe. <coughs> Bro, es. Espera, ¿qué? ¿Perdona? ¿Cómo que The Wastelander? Eso es otro juego, me suena. Creo que el Wastelander es otro juego. Pero está es el personaje que acaba de salir en Overwatch. ¿No, sí, sí, sí, por eso, por eso te lo digo. Pero a lo mejor me refiero a que se han inspirado a otro juego, han hecho un canal colabo o algo así. Estoy intentando hablar un poquito más bajo porque me quedo sin puta voz. Suficiente voy a chillar ya cuando me emocione algo. Pero para todo y con cero reglas. ¿Qué cojones, hermano? Sí, tiene, tiene mucha pinta de que es eh, colado con otro juego, la verdad. No, no, no, no, no. Vale, ya está. A ver. Ahí está. La calidad más acaba de subir. Bueno, lo, lo tengo en auto puesto. Así que cuando vea que no tira más, baja un poquito, pero da igual. A ver. Oye, me gusta, me gusta como se Xbox, consolas y PC. 4 de octubre, Early Access. Supongo que Early Access será abierto. Y ahora, y ahora estoy esperando... Vale. World premier. Eh, iba a hacerlo por cada World premier, pero ha sido mejor idea hacerlo desde jugar desde el día cero. Eh, Xbox. Oxide Games. Turn Based Strategy Games. ¿Qué con es esto? Of ya, esto no le a, me a mí, ¿Qué con es esto? of Empires? Pues estas son las cositas que le gusta a mi dragón venerable, ¿vale, Edu? Edu, atendito. Crack, atento. <risa> Tiene una pintaza del Age of Empires como una puta casa. Eh, ¿Sois conscientes que llevamos media hora de presentación y parece que ha empezado hace cinco minutos? GGs, Xbox. ¿Cómo en este nuevo La voz es la de Ava Sarala. Ava No lo sé, pero es tipo... Sí. ¿Quién es Ava Tiene una pintaza de hecho of Empires. Hostia, el Google Earth, qué guapo. Ahora History Untold, hostia. Eh, tenéis, tenéis el, tenéis el el Insider, Play It One Day, Epi. Ahí está. Ya vamos seis. Día uno con el Game Pass. Beteza. Hola. Otra. Aquí está Beteza. Aquí está Beteza. <risa> aquí está P. Aquí estamos. Ah, que Bethesda tiene 8 putos estudios ah, ahí tenemos El puto Redfall ¿El puto Redfall era de Bethesda? ¿Por qué es tan obra de arte el puto Redfall? Que parece un puto Far Cry ¿Hola? Mira, Dishonored y Prey De los creadores de Literalmente Sí, ahí está, sí. sí es eh, los vampiros ortopédicos. <ríe> los vampiros ortopédicos, de hecho sí. Me acabo de acordar, fuera coñas. Eh, la voz es de Basal Ahí está, sí. Un personaje del spans el eh, El Redfall nos lo presentaron y era algo completamente diferente. Era algo visto mucho más desde arriba, en una perspectiva 3D, que se parecía bastante más al Alien que nos han enseñado en la presentación de, de Guerrilla, que era una puta mierda. Pues no, resulta que es la hostia. Espera, ¿cómo que Dead The, The Dead Cross Scrolls Online? Joder, macho. La semana que viene. Esta gente no para, eh La semana que viene, vamos a ver Esta gente no para Di eh, Espera, para, papá. La semana que viene, es domingo Hoy es domingo Pues eso, esto week. es la polla Puede ser el martes que viene Esto es ejemplo. la polla <ríe> El lunes no va a ser, desde luego porque si no te, te lo habrían dicho chumorro y se habrían mmm, sacado la tula y te la habrían puesto en la mesa. Pero no. La tula. Entonces, el lunes, el lunes, es decir, mañana no va a ser, pero aún bueno, así. Delder scrolls online esto, ¿no? Entonces. Sí, el, el online. Sí, bien, bien, No sé si será gratis esto o no, pero me parece la apoyo la.. en, en instagaming está a cuatro pavos, ¿eh? <risa> Hay marcadito. En la Tortuga, como Oye, yo te llamo. Javi, ¿eras, el tú el que, eras tú el que tenías el Mario Strikers descargado ya. No, descargado no, comprado. Yo comprado, tengo comprado, que sí. comprado. Sí, sí, sí. El 21 de julio, gente. El día de Cross Online el que supongo que será tipo DLC o algo. ¿Nuevo Fallout? ¿Fallout 76? A lo mejor tenemos un puto nuevo Fallout. Fallout hace 25 años, Creo este año. ¿Qué que es, que es, rey, que es un, un nuevo mapa. Ah, bueno, entonces no. Nuevo mapa. Me suena demasiado el nombre. Oye, tiene una pinta de lore de Borderlands. Personajes un poco ortopédicos, también te digo, eh. Sí, un rollo de Borderlands de puta madre. Correcto. La musiquita. <risa> musiquita tipo Borderlands absoluto. Es eh, que te lo prometo. El, el año pasado casi nos tumba en un vídeo de YouTube por esta canción. ¿Esta específicamente? Sí Ah, pues que le den por culo, me la suda Que muteen el, la sección si quieren, pero... Adelante Ya la he comentado por encima, porque si no Le falta, creo que mucho desarrollo a esto, ¿eh? O sea, para jugar a esto, me juego el puto calisto Protocol Que me va a cojonar cuatro veces más Creo que voy a tener que calisto... acabar probando. ¿Qué? Es eso, juega al calisto Protocol o te mete Redfall. En eh, literal, eh, calisto Fall. Protocol o Redfall. Fallout 76 de Pit. Honestamente, me juego, me juego el puto calisto Protocol, te lo digo en serio. O sea, qué cojones. Además, tengo que jugar al Protocol porque tiene una pinta de dar un puto mal rollo impresionante. Prefiero el, vale, el ves, Íñigo, ¿ves, es Game Pass pero no es día uno. Bueno, pero el otro sí porque lo Vale, digo, no. pues el otro sí porque le hace ilusión a Íñigo porque es Flight Simulator, ya está. A, a ver, ver, ¿qué más? Uy. Coño, el Oblivion El puto Skyrim El Fallout 3-4 ¡Epi! ¡Este es tuyo! ¡Este es tuyo, Javi! Vamos a ver Starfield, todo tuyo Xbox A ver si, si vemos algo en condiciones pero pues esto, esto te voy a dejar comentarlo a ti Adelante Espera, ¿qué? <risa> ¿Forza Horizon 5? ¿Cómo que Forza Horizon 5? <risa> Pero, literalmente ha dicho, eh, no sé qué, we are going even, eh, even que más y lejos, el con, con el puto Starfield, y en plan, ¿qué? Si sí, el Forza Horizon 5 me encanta, así ¿qué pasa? El puto Camaro, qué bonito Hot Wheel, velocidad a tope ¿Cómo? Llegan los putos... Espera, ¿qué? Forza Horizon 5 por puto Hot Wheels ¡Oh, hot oh, wheel, oh velocidad dios. a dios! ¡Qué guapada tienes! Es que para ¡El esto, puto WRX! Esto ya está transmanía tío eh, honestamente, el puto Trackmania, Sí, ¿eh? también, también, es verdad A Aunque ese es el coche sí, del puto Trackmania Es sí. que para esta locura, tío, es transmanía que yo... No, pero sí. honestamente, o sea, esta mierda es la polla O sea, ¿hola? Sí, que esté ahí me parece estupendo Literalmente, pero, eh <risa> Que esté ahí me parece estupendo, pero quiero transmanía Trackmania Al puto Forza Horizon 5 llegan mapas de Hot Wheels, ¿es una broma esta mierda? ¿Qué cojones? Me parece la polla Forza Horizon 5 de por sí es la polla, pero ¿más? Joder, macho. Qué puta locura. Pero sí, el es la joya, he eh, de decirlo. Forza de No, no, lee el chat, lee el chat, lee Sí, el sí, chat. acabo de leer. Otra vez Hot Wheels, Gurpil Beroac, dice Mikkel. Gurpil Beroac, tu podcast de Fórmula 1. En que... eh, exclusivo de consolas. Ah, no, pero bueno, entiendo que será exclusivo. Eh. Creo que esto es tu Starfield. Eh. Me da que esto es tu Starfield. A lo mejor me equivoco. Porque el Plague tail no puede ser ¿Cómo se ve, tío? ¿Es el Starfield? ¿Cómo se ¿Te ve esto, tío? he bicho? Esto parece más el Ark, ¿eh? Eh Parece un Ark Pero se ve de puta madre, ¿eh? Pero, eh, mucho Hostia, hostia puta He pisado algo <ríe> He pisado algo <ríe> ¿Por qué coño tío? Ay, coño ¿Qué coño es esto? Que es el tercer collab que hacen. Déjales esforza ¿Cómo, ¿Cómo Kevin Diesel? ¿Cómo Kevin Diesel? ¿Por qué Esto coño está pasado. Vin Diesel en el puto ARC? Esto se vio el año pasado, Gaikar. Yo no lo vi. Eh, Kevin Diesel estaba, estaba en ARC. ¿Qué, ¿Qué coño? ¿Qué coño? ARC 2023. Uh -huh. Espera, ¿cómo Vamos, que Arc? No, ¿Qué es un puto nuevo no he juego? No ha pasado absolutamente nada. Lo es único un... que está en Game Pass, lo único nuevo que sale. ¿Es un nuevo juego? Ya, ya. Sí, lo es un nuevo juego. Día uno Venga, vámonos. 7 ¿Estás apuntado a los nombres de los juegos? No Pero luego luego pillamos Luego miramos exclusivo, el juego sí. Exclusivo Unreal, vale Espera, ¿qué? De eh, vale, Destiny 3 No es el Destiny 3, pero sí, vaya O sea, o sea Destiny Destiny no, perdón jo Sí, Destiny Destiny 2 será, supongo ¿No? ¿Por cómo se ha visto? Oh, vale, no, no es Destiny Joder, tremenda tula, bro ¿Qué coño es esto? ¿Doom? ¿4.8? No. ¿Hola? Es otra vaina. Espérate que esto es otra vaina. No, pero es lo mismo. ¿Qué cojones? Esto va malitos mentales. Un poquito, ¿eh? Un, un, un poco... ¿Cómo puede ser tan gore y tan bonito a la vez? ¿Alguien me lo explica, por favor? Que no tiene Yo nombre. esto está... lo veo en VR, tío. Hostia, esto en VR cojonaría un puto huevo, ¿eh? ¿Pero qué coño es ese? Esto es literalmente Doom Pero con cuatro porros encima Si eres Kojima mm. Es la polla Es corn Es corn Esta es mi cara ¿ve? Eh, día uno, ¿verdad? 3, 2, 1, fuera Venga, ocho. Ay, me estoy quedando sin lata, eh Me tiene que ir por otra Me pasa Tengo otra metida en la nevera por ello no, a ti te la estoy dosificando más Ya, ya lo sé Vale Estoy intentando recuperar voz poquito a poco Porque del Song no me voy a recuperar, te lo digo desde ya ¿De qué me suena a mí esto? Me mola muchísimo el estilo de, de combate del puto God of War Me mola muchísimo Hostia puta Qué guapo. Joder que sí, eh ¿Qué sin increíble con magia o qué? Eh, esto parece el Nightingale Que lo vimos, lo hemos visto en un par de presentaciones Pero hecho bien verdad, sí Es el puto Nightingale, pero bien o el, o el otro que hemos mencionado antes No me acuerdo cómo se llamaba Pero que era también tipo brujería y tal Solo que era en primera persona Pero es que esto está hecho bien en tercera Es que el puto bicho que está andando al lado de ella Me suena demasiado el zorro ese Me suena demasiado y no sé de qué Y ahora saldrá el título y diré Ah, sí, cojones Y ese no sé qué Pero no me acuerdo ahora <coughs> Hostia, qué guapo. Bro, es la polla esto. Está muy chulo, ¿eh? Yo no entiendo por qué Xbox sigue haciendo las presentaciones como parte de otros... Otra... Otros programas de cómo conferencias. ¿Cómo literalmente... se Sí, sí, sí, tal cual. Yo no sé por qué Xbox sigue haciendo las presentaciones como parte de otros programas de conferencias cuando literalmente las puedo hacer solo y saldría mejor. Flintlock. Me suena, me suena, me suena, me suena mucho. Eh, día 1 en 3, 2, 1... Espera. Espera. Tres... Ahora el 2023, 2023, pues... Eh, igual no tienes tu día uno. Es pronto. Me encanta el bicho ese, de verdad. Yo quiero uno por rey. ¡A tomar por culo! ¡Hala! ya no, no Otro puto día uno. Hombre, por favor. ¡World Premier, World gente! ¡Otro! Ya. ¡Va! Que no ha habido muchos. Mira, Xbox. Xbox está cortito por los cojones, ¿sabes? ¿eh? Hostia. <risa> eh. ¿Qué cojones? Uy. Uy, ¿cómo? Espera, ¿qué? ¿qué coño me van a meter a Minecraft? Eh, ¿cómo? ¿perdona? ¿Cómo que Minecraft 2? Em de los creadores De los creadores Minecraft Sí, sí, pero ¿qué coño puede ser esto? Tipo, hermano ¿Cómo que Minecraft 2? No, niños ratas, entran en directo, de vuestro momento A ver, no, te lo, te lo digo en serio ¿Eh? Esto es puto Minecraft 2 esto tiene pinta ¿Hola? ¿Te imaginas que saca un Minecraft 2? Esto tiene pinta de ser un juego de historia Pero con más, o sea de Pero si Rey ya sacan Minecraft, el Minecraft daño pero la más Sí, sí, pues algo del rollo Están un poco Fíjate o que sea. les ha cambiado un, un poquito Un Battle Royale, mira, viene la tormenta Les han cambiado, un poquito... <risa> <risa> <risa> les han cambiado <risa> un poquito el diseño Un poquito Y lo han hecho todo como mucho más fluido Tower Defend, eh, Minecraft <risa> Tal cual Tiene pinta, eh, mira, fíjate Tiene pinta, eh Sí, de hecho. Eh, eh, Gente, ¿qué coño? Hola, ¿cómo que puto nuevo juego? ¿Qué tipo de puta fumada? Hola, esto es un nuevo juego. Y obviamente, esto ya, es que no hace falta ni que me lo preguntéis, esto va a ser día 1 Game Pass, os lo digo desde ya. Una puta batalla. ¿Qué coño es? ¿Hola? ¿Qué tipo de...? Esto es low poly. Esto es low poly. Ni siquiera es pixel art. esto es low poly. ¿Cómo? ¡Acción, Acción estrategia. estrategia! ¡Esto es la polla! Minecraft y Nico, no tengo cámara oh, ¡Epa! Absolutamente brillante eh, Día 1, obviamente esto sí que era obvio Ahí va tu cámara A ver mi Llevamos 10 ¿Sí? Vale, eh, consolas exclusivo, vale ¿Eh? ¿Cómo? Eh, sí, gente, de Minecraft 2, by the way. A ver qué coño. ¿Qué coño tenemos? Dios. Espera. ¿Por qué se pare. Oh, ¿eh? eh. No Man's Sky, hola. Tiene todo el rollo, pero. ¿qué? Pero demasiado. O el puto Slime Rancher Bien, 4. Tenemos que farmear, pero con un robot ahora. El Slime Rancher 4, gente. Eh, mía, y dispara ese pedazo de, de robot para acabar plantando trigo, tío. <ríe> Literalmente sí, eh. ¿Qué coño? A ver. Qué pasa tío. A mí estos juegos happy friend no me gustan, tío. Lightyear Frontier. Curioso. A mí los juegos happy free no me gustan. Ya, es comprensible, los, los juegos cozy y tal, no, no, no. ¡Día 1! Voy a tomar por culo. ¿Qué cojones? ¿Furros? ¡Hostia! Hostia. Con un gráfico rollo... Borderlands, eh. Literal... Iba a decirte Borderlands si y luego no me doy cuenta literal. de que no es, no es muy así, pero sí. Remarcado. remarcado ¡Roguelite cooperativo! Pero, pero de este estilo, ¿qué cojones? Me encanta. Con armas, obviamente. Y además con distintos roles Y además. principales. Y además... ¡Hay putas ranas! Siempre, siempre, si no, no puede, no puede ser un videojuego, bueno. Dice Edu que todavía no se ha terminado estar de igual. ahí. Oye, para echar una noche con los colegas puedes reírte, ¿eh? Joder que sí, macho. Pero claro, estos son los juegos que juegas tres veces, ya no los juegas más. Esa es la putada, por eso, sí, pero bueno, esos eh, acaban evolucionando y ahora tienes el Fall Guys que va a acabar siendo Free-to-Play. Free free Octubre 2022, Gunfire Reborn. Golga y que ya está en todos lados, igual que la manga, sí. Júgalo en Game Pass, sí, sí. pero no es día uno. Eh, así que bien, porque Íñigo no me puede servir, así que no pasa nada. <risa> ya me encargo yo, si no. Otro exclusivo, exclusivo de consolas, todo. gente. Vamos. Va, va. Rogue se llama la esta. Espera, ¿qué? El Batman 18. Gotham. Gotham Cosas. Oye, tiene música de. ¿eh? ¿Tiene música del Batman o del puto Hello Neighbor? ¿Hola? Tiene una música del Hello Neighbor como una puta casa Sé cuál es Me encanta el puto diseño de esto Me encanta Tipo, ¿Hola? ¿Hola? Bonito, ¿eh? la polla. ¿Por qué me recuerda a un tipo Hollow Knight absoluto y máximo? Joder. Ah, mira, la sombra le ayuda. Sí, sí, sí, el, el demonio este que hemos visto antes, le... en verdad es majo, sí. Uh -huh. Me encanta el puto diseño de esta mierda Sí, sí, está muy bonito The Last Case of Benedict Fox Voy a, voy a Pillarme la, la Monster porque si sale algún jugador desde el día 1 No me puedo servir, así que no pasa, pillo yo Día 1 chupito, gente vamos a, vamos a, pillar de aquí Voy a coger directamente la lata Bonjour, I am Es francesa interior Original creation, as Falls. ¿Está guay? <coughs> en las Dusk Falls Lo escuché en su momento No me acuerdo muy bien de qué va Pero sí que pude compararlo No me acuerdo exactamente ah, Sí que es verdad que es un poquito tipo eh, Stranger Things como una puta casa Pero en videojuego Pues eso lo que te acaban de decir eh, ¿Qué tipo de puto diseño gráfico es ese? ¿Cómo se le llama a eso? Ni idea Tiene nombre, ¿eh? pero no lo sé es, es literalmente en plan personajes reales Pero como, como, que, como que un poquito difuminados eh, No, ya, ya me lo he servido yo, pero apúntalo Márcalo Ya me, ya me, lo, he, ya me lo he tomado Pero márcalo Sí ja, Me lo he tomado, que sí We we'll Esta chavala estuvo en el heavy rain. ¡Ey! Vamos a ver. A ver. Xbox, otra vez. Venga. Va. Percent. Esto es dentro del juego. Eh. No te van a decir, no, this footage no es del. esto No, no, no. Esto es de dentro del. ¿Qué? Joder. Eh, mira, esto, Tribeca. esto, esto sí, claro, no. por eso no es World Premiere, porque se habrá presentado ayer. Por eso no es World... O sea, ayer no, perdón, el, el viernes. Qué guay. Me encanta el diseño de la animación de esto, me encanta. Es como una novela gráfica, ¿no? Sí, literalmente. Es que por cierto, me tienes que enviar el audio en ¿eh? Es muy cierto, es muy cierto. De hecho, mira, lo vamos a grabar en la pausa entre esto y la PC. Incluso los de nosotros que nos hicimos de vida. Es literalmente como los putos personajes reales pero difuminados, no entiendo. Han tomado muy diferentes pasos en la vida. Me encanta. Está muy bonito, ¿eh? Es, además es literalmente Stranger Things, pero, pero así. Bueno, Stranger Things o cualquier puta serie en Netflix. Hola, hey hey Sam. Digo, no has visto tres chicos en un pick-up azul, ¿no? No. Been here all day. You like in the dream. Oh, uh, can't Can I, uh, ask what you to Turok? Con diferentes líneas de, de tiempo, o sea, en el sentido de diferentes finales con diferentes opciones y demás. Tipo toma de decisiones absoluta. Dios. Está bonito, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿eh? Solo un multiplayer en ¿eh? hasta 8 jugadores. Hasta putos 8. El puto Hostia. 19 de julio. A tomar por culo, gente. Día 1. Día 1. Claro que sí. El último buche, eh. Vete a por otra, ataja, venga. bien. Eh, voy a tener que ir por otra, eh. Me Con console Launch, gente. En, encárgala por ahí, dile. Oye. Naraka, este es el Naraka Blaze Point. Naraka Blaze Point, Naraka Blaze Point. Uh. Pero Naraka no salió ya. Hombre, claro, yo lo tengo ya desde hace un año y pico Pues por eso te digo, o sea, vendrán eh, Pues Gardo, por cierto, ¿eh? Se sabe jugar en un Ah, mira, se viene a Xbox Hombre, no te, no te van a decir Juega lo ves el día cero en Xbox porque no hay día cero Porque el día cero fue hace un puto año y medio Dios la polla esto. Yo lo vi en su momento y no lo he jugado. ¿No lo jugado nunca? No lo he jugado jamás Es un juegardo, es un juegardo, es un battle royal pero de este estilo. Lo sé, pero es pero que son me, me da rabia que los battle cuerpo. royales no salgan en. No salgan free to play. Pero también te digo una cosa, en el tema de. Claro, si tú estás en combate cuerpo a cuerpo, hay que decirlo, el PvP de cuerpo a cuerpo es mucho más complicado que con, que con armas. Entonces, ¿qué pasa si te empiezan a pegar hostias cuatro pavos? No, nah, no suelen pegarte porque tú tienes a otros compañeros al lado también que te, va, que te van a estar protegiendo. Entiendo. Y además, por, si te pegan tres y si haces un parry muy bueno, le puedes quitar el arma a los tres con el mismo parry. Joder. Y se ah, le ah, cae sí. el arma, ¿sabes? No, no es que simplemente lo eches para atrás, no, no, no, es que se le cae el arma. No te van a poner jugadores del día uno porque ah. no hay día uno. Eh, sí, sí te lo van a poner. No, esto, no es, esto okay. no es día uno, esto no es día uno. Esto no es día uno, Íñigo. Esto no es día uno. Bueno. World Premier. World Premier, gente Cuidao, ¿eh? Para la gente que está haciendo la versión de chupitos de World Premier, otro para vosotros, gente A ver qué coño es esto Pentiment Vimos un juego el otro día que se ambientaba en eh, tienes sales, literalmente sales de un puto libro o sea, estás en un libro y estás pasando por las páginas del puto libro y sales del puto libro a la vida El real. El Plucky, ¿no? El Plucky Tail, esto. ¡Ese es! Era la polla esa mierda. Sí, te lo dije yo ayer en tu directo. Fíjate, no me, no me acordaba de que no se llamaba así. Sí, sí, sí, tienes toda la razón. Es de lo que más me gustó de estos últimos es, eh, presentaciones. O sea, honestamente, esa, esa mecánica era la polla. Me recuerda mucho a un 2, e un juego de estos, ¿Sí? un Ravel 2. Sí, sí, sí, al puto... A la Ravel, yo te diría que más, ¿eh? Joder, sí. Joder, la han reventado al pobre. La, la le han destrozado la vida. Joder, macho. Me encanta este estilo. Adoro muchísimo. Aventura narrativa. De Obsidian, vale. No entiendo cuántas opciones tiene este juego, pero para hacer algo con ese estilo tan... Vamos a decir, minimalista. Eh, jugado desde día uno Claro que sí Ahí está, al final voy a tener que ir por la lata, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí Dale, dale, dale Vente, vente Otro de Xbox a ver Es que me suena que ya la han presentado Puede ser Pues voy a aprovechar para ir al baño Te dejo a ti encargado Ahora mismo vuelvo <risa> ¡Hombre, es que llevo como 18 chupitos ya! Ahora es cuando él va por la lata. <risa> Javi, va por la lata. Ya cuando mamá. él vuelva, cuando él vuelva, voy pues yo. Lo cogemos el relevo. Ahora, este es el ground, este, el del mundo pequeñito, el de Cariño han cogido a los niños. Tiene claro, pinta, ¿no? acordáis de La película esa de Cariño han cogido a los niños. Una maravilla. O Grown, este juego ya está en, en Game Pass, solamente que está en beta. Uh -huh. Supongo que anunciarán la versión final ¡Al fin, al sí, fin, y fechada, la gente la también. está esperando mucho. Que si Edu sigue por el chat, que me responda ahora mismo, este juego lo vamos a jugar él y yo, y GaiKai y vosotros sí que queréis apuntar. Perfecto. Porque hasta cuatro jugadores, me parece. <risa> Edu y yo dijimos de jugarlo. <risa> <risa> ya veremos, dice el hijo Muy de mierda. Vale, me estoy quedando un poco... loco. ¿El mundo en miniatura? Sí, sí. Me voy a enfrentar contra una mariquita y la voy a matar, maldita sea. Me acaba de matar una hormiga obrera. Eh... Cariño encogido a los niños, se ha presentado. ¿Sigue siendo el mismo juego? El ground, sí, es el ground de Gaika, que estaba en beta. Ah, vale. Pero esto... El de cariño encogido a los niños. Esto, película esa. esto sigue siendo el, el mismo The juego De full ah, history De yeah. full history, ¿ves? Va a presentar que ya es la 1.0 y ya termina la beta Vale, vale, vale Es lo que va a presentar, al fin Joder, qué guapo Esta es uh. buena noticia para mí, ¿eh? A mí me gusta esa noticia, ¿eh? Me encanta Yo tenía muchas ganas de darle a este juego completo Grounded, ¿ves? Ahí está Grounded Que tiene ya 10 millones de jugadores y está en beta, ¿ves? Full game en september Tiene 10 eh, millones eh, de jugadores y está en beta Venga, día 1, día 1 No, esto, ah, no es día día uno. Uno. esto no es día 1, esto no es día 1 esto no es día uno. No, sí, ya está. Ahora mismo ya lo tenéis en Game el grande. Otro World Premier gente de los chupitos de World Premier para vosotros. Consola Exclusión solo. De consola. No sé si con consola solo se refiere a también Play. O se refiere sí, porque, a solo Xbox, gente. No, porque después sale eh, Game Pass y está en PC, está en cloud, está en todo Ah, loco. vale. Entonces entiendo que con el solo consola se refiere a Xbox. Vale. Bro, ¿por qué me, me llaman la atención todos los putos juegos? Llegábamos una puta hora de presentación. ¿Qué coño es esto? De verdad es impresionante. No sé, pero me gusta. A mí también. La movilidad en la sombra es me mola. Eh, ¿Puede ser el Anzen bien hecho? Mira, mira, mira, mira cómo se está moviendo, eh. ¿Puede ser el puto Anzen bien hecho? Dios. Ahí te mueves por la sombra, qué guapo. Necesitábamos juegos de sigilo, ¿eh? Yo los he echado de menos, ¿eh? Mira, esto es como lo de la rana que se movía por la sombra, lo puto mismo. Sí, totalmente. Solamente que bien hecho. Solamente que bien hecho, correcto. Lo único malo A ver, lo que pasa es que el de la rana más... Erevan. Estado Eh, El de la rana era... Ojo, ojo. El de la rana era un poco más tipo... Tipo minimalista. Esto es más potencia de fuego, pero sí. Esto es lo único que le falta tener una rana. Si lo tuviera ya sería... Día uno... Vale, estupendo. Venga. ¿Qué tenemos ahora? Vamos 15. No me jodas. Sí. Qué guapo. Y se te está Creo cayendo. que ese hombre está muerto. Normal. ¿eh? ¿Solo crees? I now to those who hid necesito, necesito verlo bien, así que me voy a incorporar. ¡Hostia puta! Explota, explota, me explota. Bueno, no literalmente, sí, ¿eh? literalmente sí, literalmente sí. Vale, muy gracias a la gente que está en el chat. Somos siete en directo, no te De momento sí. Teniendo en cuenta que lo está metiendo todo puto Cristo, la verdad que sí. Y tampoco me extraña que lo esté metiendo todo puto Cristo. Dios, ¿qué coño es esto? ¿El nivel de detalle de esta mierda? Hola. ¿Qué cojones? Aro, ah, no. lo sabía que lo iba a despertar. ¿Va a crear un puto ejército de zombies? Sí, sí, lo va a hacer, sí. ¿Por qué? Lo revive y lo mata, qué grande. ¿Para qué? ¡Hostia! ¿El nivel de, de, de, de transición? Ha sido todo postureo, que lo sepáis. Resucitar, ya, ya, ya, veo ya. As a to this Qué puto guapo. La ambientación la tiene, ¿eh? No hemos visto absolutamente nada de gameplay, you pero lo a, a ver si aprende para su siguiente diablo y tanto... Necromancer, Necromancer me encanta. Hostia. Cop, gente. Ah, para eso necesitaba la calavera, mira. Para eso exactamente necesitaba la calavera, correcto. Qué puta guapada. El puto diablo. <risa> Hostia. Toma, toma, toma, Edu, a ver si aprende para el próximo diablo. Toma. Toma. Pa' ti. para es el Este es el puto próximo diablo. Este es el puto próximo diablo. A ver si Ibiza lo aprende para su próximo diablo. Este es el puto próximo diablo. A tomar por culo. A tomar por puto culo. Venga, venga, quiero el puto día 1. Dame el día 1. No me da el puto día 1. XD y tan puto XD. O sea, hola. Que aprenda para el próximo diablo. Toma el puto diablo. ¿Qué cojones? Salvas <risa> acaba de quedar de puto lado. <risa> ¿Pero qué es esto? ¿El puto diablo? ¿No lo has visto? Voy a poner una titara, vengo, chavales. Venga. Esto es la polla. Eh, la gente lleva pidiendo el diablo 4 desde que salió el, el diablo para móvil. Desde que salió Diablo para móvil el año pasado, eh, me recordaba mucho la ambientación por solución Normal. Coña mala, ¿cómo que coña mala? Esto es la polla. O sea, ha salido hasta el puto Silson, ¿Qué cojones es esto? Xbox, ¿por qué te tienes que sacar la chorra tanto? Es que te prometo, el año que viene sabes qué vamos a hacer: emitir el puto Xbox y se acabó. Fin del E3. A la mierda. O sea, todo de Xbox, todo de la serie X, ¿eh? Todo de la puta serie X. Atención. ¿Cuándo han dicho que sale? Eh, creo que han dicho Early 2023, juraría. A ver, a ver si lo vuelven a decir al final si no lo buscamos después, no te preocupes. Ya me tenéis aquí. Eh, esto, esto es una... Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto es la polla. ¡Dios! Esto es la polla. ¡Dios! Y gameplay, joder, que sí, se ve muy bien. Sí, sí, sí. Apart aparte de esto, encima te dan gameplay. Se lo han tenido muy calladito, eh. Casi lo mismo que el Simpson, solo que el Diablo 4, a pesar de que la gente lo estaba pidiendo, no lo estaba pidiendo tan a gritos. Esto es impresionante, gente. Toda la gente pidiendo el diablo en el E3 del año pasado. Tipo, no me da que es un juego para móvil. Sácame el Diablo 4, toma. Os soy de un modo vida. dile a Blizzard que aprenda para el próximo diablo. ¿Qué querías qué? Perdona, que aprenda ¿Qué? ¿Cómo? Que aprenda qué, perdón. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Qué qué, ¿eh? qué puto basto. Es que me ha hecho demasiada gracia, o sea, lo siento. ¿Open War <risa> ¿Acaba de poner ahí Open War Lo ha puesto, lo ha puesto. <risa> lo ha puesto, lo ha puesto. No, no, no, no estás loco, lo ha puesto. Obvia... A ver, gente, si no, tenéis, si, no, si no tenéis motivos para compraros el Game Pass, decidme cuál es vuestro motivo ahora para no compraroslo. O sea, muy honestamente. ¿Cuál es vuestro motivo ahora mismo para no compraros el puto Game Pass? Sigo teniendo amigos que dicen, no, pero yo prefiero Play igualmente. A ver, a mí me encanta la puta Play y los exclusivos no, de Play son la hostia, pero los exclusivos no de Play están dejando una... de ser exclusivos. O sea, es la realidad. ¿Qué le queda exclusivo a esa gente? Literalmente nada. O sea, eh, ¿se puede comprar el Game Pass anual? Gente del chat, ¿alguien sabe si se puede comprar el Game Pass anual y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan los diferentes niveles del Game Pass Anual? Eh, no tengo GPU buena, la tendrás. No te preocupes, no te preocupes. no te preocupes. Eso, eso lo sé, pero no te rayes, porque... Mira, Salva, podemos pillar el, el Game Pass a medias y te vienes a mi casa a jugarlo. Madre de bicho, ¿eh? Qué guapo, los efectos de la caja, ¿eh? Esto es cosa mío, se parece un poco a los tipo A tipo, no sé, el... el. Oh, mira, hasta, luego. <risa> no me queda, hasta luego. Hasta ah, luego. hola, hola de nuevo. Nos vemos con Nemo, ¿eh? Creo que no se puede comprar anual. Mierda. Si me lo puedes confirmar, por favor. Shared World. Ah, Multiplayer. Qué guapo. Shared World es Multiplayer. Joder, macho. ¿Qué coño no tiene el puto Diablo 4? La gente odiando. Esto es la polla. La mejor presentación de videojuegos de los últimos tres años. Sí, por. Y aún queda lo mejor, es lo que le falta decir ahora es Capaz Te han dicho que Open, te, te han dicho que Open World Vamos a empezar porque te han dicho que esto es el Diablo 4 Que era lo que todos queríamos mira, eh... mira, mira, La caída de la flecha, qué guapo como se ve, tío Pff, Que con la broma presentan en tanto juego 19 <risa> Yo no me salgo del stream ¿Cómo coño te vas a salir del stream? O sea, ¿no, no has tenido suficientes motivos ya para quedarte? Es imposible competir con Microsoft y todo lo que tiene. Y Literalmente, sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Para sacarse la chorra han dicho: Vale, Diablo 4, se acabó la saga. Literalmente te acaban de decir: ¿No querías Diablo de verdad? Toma, todo, toma toda esta puta mierda. Ahora déjame pasarte. Sí, se acabó. Echa ahí tabla de habilidades, madre mía. ¿Eso es una puta tabla de habilidades o es, eh, no sé, el, el puto recorrido para llegar a Salamanca? <risa> <risa> o sea, ¿hola? <risa> Ay, madre es que mía. Para saber lo que te tienes que hacer, te lo tienes que descargar de Google Maps. Más ¿eh? o menos. <risa> Tienes que buscarlo en Google Maps, por donde tiene que hacer recorrido. Literalmente Todo. sí, ¿eh? Tío, tío, Esto es tío, impresionante. Esto tío, tío. es absolutamente impresionante. ¿Te puedes creer que esta es la primera presentación en la que me han dado un speech de los desarrolladores tan vasto? Y verdaderamente lo quería y no me estoy quejando. Estás mostrándote la de gameplay, ¿eh? Íñigo, eh, vuelvo a no tener cámara. Oh. Diablo 4, dame porfa, necesito el día 1, dámelo, dámelo, dámelo, lo estoy esperando, dámelo, que me lo des me. ¿Cómo que no? ¿Cómo que oh, no? no? ¿Cómo que no es día 1? ¿Cómo que no es día 1? ¿Cómo puede esto no ser día 1? Qué puto insulto Si no lo no día uno, no meterán día dos. O sea, no, no me creo que no vaya nada. No. No, no, no. ¿Qué coño es esto? Eh, ¿Cómo se llama el juego este de barcos que jugaba Vegeta en su momento y no sé qué? Pero tiene que saber Edu, que le gustan estas vainas. Edu, ¿te acuerdas del puto juego este que jugaba Vegeta y no sé qué de los barcos y esta mierda? Blizzard da una historia bastante integrada en Microsoft, así que paga perro. Joder, macho. ¿Esto no será rollo Clash of Clans o no sé? No, no, no, no. Creo, creo que sé lo que es, pero, pero no me acuerdo del puto nombre. El... Joder. Eh, ¿tú te sabes el, el nombre, Edu? Del, del juego este que jugaba Vegeta y no sé qué. Y no sé Ob qué. Obviamente viene con el puto Game Pass. Sea of eh? Sí, sí, sí, sí. El Sea of Thieves, el Sea of Thieves. Sí, sí, sí. Justo ese. ¿Será el puto Sea of Thieves Lo tenía en la punta de lo estaba ahí dándole vuelta Sí, ahí está. Sea of Thieves, correcto. Sí, sí, sí. ¿Será, ¿Será un DLC de eso, barra, un juego nuevo? ¿Será un juego nuevo? Es que tiene toda la pinta. Parece un DLC. Sí, parece un DLC, pero es que tiene Ahí toda la pinta. Hay 30 millones de jugadores series. ya. Este tiene que ser el Sea of Steel. Más de 30 millones. Vale, sí. Pues entonces será un DLC. Sí, pero del... del Otro juego set. que Edu y yo teníamos pendiente y no le hemos dado. Yo es que el Sea of Steel no me llama lo suficiente, lo siento. Yo por probarlo. Tú sabes, la, la cuestión está en el Gamepad, es gratis, lo pruebo. Ya. Ahí está. Ahí está. Justo seven la. 7. Justo. La nueva season. 21 de julio. No sé si te van a decir desde el día 1, supongo que sí. Ah, pues no. Jugar con el Game Pass siempre no es día 1. No hace falta, si el sea hostil, ya o por, está por eso, en por, Game eso por eso, por eso, por eso te lo digo, por eso es te lo digo. Es simplemente otro asiso? puto World Premier, gente chupito. <risa> ¡Uy! Animal crushing con realidad virtual. <risa> Me encantaría. ¿eh? Eh, tiene un nivel de pintaza de, de, de, de, de, de anime que no tiene. es como pixelado, ¿no? ¿Qué coño? ¿Has visto que los objetos están pixelados? Sí, sí, sí, los objetos están pixelados, pero, pero las personas no. ¿Es como una Alicia en el País de las Maravillas? Un poquito mucho. Las personas... Los mundos más... de Coraline. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, eh. ¿Ah? Eh, un, po un, poco de, un poco de muy Alicia en el País de las Maravillas. Sí, sí, sí, literal. ¿Eh, hola. Oh, con, PV. eh, con PvE. ¿Qué coño? No, si sí, las personas también están pixelados, vale No me lo esperaba, eh, no me lo esperaba absolutamente para nada Me gusta muchísimo esta mierda ¿Qué coño? Puta locura Qué guapo Vaya bichaco, tío, eh, la reina. Para, es, es literalmente la puta reina Es literalmente la puta de reina corazones. de es, Esto es literalmente Alice en el País de las Maravillas eh, reina. Es la reina de corazones con la máscara de mayor alman, Literalmente tío. sí <risas> Día uno Día uno 16 Literalmente sí, un solo reina de Alice en el País de las Maravillas Otro puto World Premier, chupito, gente vamos a ver. Console Launch exclusiva además eh, La transición que hacen entre la una y la otra es la polla ¿Ahora que me fijo? ¡Anapurna! ¿Qué te fijas? Amigo? Anapurna Games. ¿De, de ¿Qué te fijas? Sí? Este monster mmm, parece ser mendiduido ah. en agua. Bueno, el nuevo limbo. <risa> no me creo que salga un nuevo limbo. <risa> Ni de coña, vamos. ¿Qué coña? ¿Cojones? Tiene un estilo muy similar al juego indie que hemos comentado antes que se, pre que se presentó en el, en el State of Play cuyo nombre no me acuerdo. ¡Hostia! ¿El nivel de puces de esta mierda? ¿Qué puta guapada? Me recuerda. Ay, que no me sale el nombre ahora, tío. El del cuervo. El de, el de los últimos que salió de del cuervo. ¿Cómo era? Death Door, me parece que se llama. Death Door. Puede, uh -huh. puede, puede me, que sí. No. Me recuerda, me recuerda para bastante a ese juego. Tengo un amor odio a Napurna. Parece más un Journey. Pues yo creo que no por el tema de los puzzles. Cocoon. Guay. Cocoon. Madre, madre mía, el nombre, tío. Día 1 Venga Ya he perdido la cuenta 17 ah, Otro puto mira, World Premiere, gente Ahora. Ya no hay más monster Ya no hay más monster A ver Hostia eh, Nuevo Yakuza, gente Ah, no, vale, que son zombies Para Yakuza tendría que ser una presentación de Sega no, Team Ninja <risa> Uy el puto señor de los anillos El videojuego Parece Soul Calibur, tío Un poquito, <risa> los ¿eh? Los parecen de Soul Calibur Eso todo, ¿eh? Un poquito mucho, ¿eh? Hostia, qué gráficos más guapos Hola ¿No será el puto nuevo Soul Calibur o algo así? No Ni de coño, ¿no? Wolong. Fallen dynasty. Curioso Igual me he quedado, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Q1, Q2, 2023 Oye, curioso cuanto menos? Día uno Bueno, ¿y ahora qué bebes? Ahora me como una patata frita Traga saliva Ahora me, me como una patata frita Vale, nos van a comentar No tiene, no tiene cabeza este hombre <risa> Phil Spencer <risa> Madre mía Te acaba de soltar, Simpson Vale Tú te mira, te... mira la frente del hombre, ¿eh? Es un aeropuerto, mira ¡Ja, <risa> Literalmente te ha presentado Silson de segundo juego de, de su puta presentación. Eh, no, no tiene cabeza. El, el próximo Flight Simulator va a ser el de su cabeza. Hombre, hombre. El próximo aeropuerto que agreguen al Flight Simulator va a ser el de su cabeza. Es muy cierto. ¿no? Puede hacer un mundo de Falago en su cabeza. <risa> Por lo menos. El mundo abierto del puto Elden Ring. <risa> Uy. Uy. No sé quién coño es Atluson, honestamente, lo siento. At Atlus. E okay, cuidado, epe... Eh. EP. Eh. Neo The Worldlands With You. Tiene que no, serlo. Vamos a no tenés suerte. Este Atlus son buenos, son los de Shin Megami Tensei y estas cosas, ¿eh? Esto es, Megami, esto es Megami persona, de, de Shin Megami Tensei. Y de persona, son lo mismo que de Shin Megami y de persona, ¿eh? Ahí, Ahí está. Tres, persona 3 portable. Anda. Yo es que Persona no lo he jugado, o sé sea que es de ellos, pero no lo he jugado. Yo nunca. tampoco, pero Aitor Malaño le va a hacer mucha ilusión. Yo tampoco, pero Aitor le va a hacer ilusión. Me lo han recomendado bastante, pero nunca, nunca me he puesto. Intenté jugar Persona 5 Royal. Sí. Y cuando me di cuenta que llevaba 20 minutos sin jugar, nada más leyendo texto, leyendo texto, leyendo texto, digo, espera. Ha salido Persona 4 Golden y esto es el 5. Pero todo esto ya existían. Sí, pero mm. que llegan a Xbox que antes no estaban. Ah. Ok. <risa> un poquito, otra, un poquito otra, ok, pero está muy guapo. Está muy guapo, persona 5 Royal, sí, sí, sí. En todas putas partes, a tomar por culo. Vale, el 3, el 4 y el 5 lo tenemos. Mira, llega el 21 de octubre. El 5 Royal, el primero de todos. Ahí está. ¿Y los otros dos qué? ¿Ya está? Supongo que llegaron un poquito después. Jugarlo con Green Pass, obviamente. Eran exclusivos de Play, acaba de decir Edu. Exclusivo, yo lo jugaba en ordenador. Epi. ¿eh? O en Switch, no, perdón. Epi. Yo jugué, bro, yo lo jugué. Ojo. Eh, nueva colabo, Xbox con. ¡No me jodas! Se viene Kojima. Se viene Kojiman se viene kojiman se viene el puto kojiman vamos aquí está el amigo de edu la puta fumada espera espera espera la puta fumada de kojima la nueva fumada de kojima de la que la gente lleva hablando meses que nadie Cuidado, ¿eh? ha experimentado todavía ha esperado mucho tiempo al día que finalmente pudiera crearlo con la tecnología cloud um, um, de vanguardia de Microsoft, um, pues ya es posible. Nuevo concepto hacer, que nunca antes este se ha visto. Concepto. Va a, tomar a Kojima quiere colaborar a con Puto Play de cara a largo plazo. Xbox. Xbox. Eh, este es el último puto proyecto de Kojima en el que lleva unos meses colaborando, o sea, unos meses haciéndolo y no nos ha dicho nada de él. Vamos a ver, vamos a ver. No te puto Creo que Kojima vaya ahora mismo A hacerse partnership de puto Xbox Pues hey, la acaba de decir Mira, mira, todo lo de, todo lo de Hostia hoy Hostia puta Todo lo de hoy Mira, mira, mira, mira fila, fila derecha Derecha la tercera Todos los putos juegos de Riot El Ejuden ese también es muy guapo, ¿eh? Que estaba en la segunda la segunda Sí, sí, sí, sí Tremendo fraude Kojima, dice Edu. Eh, esto es el esto es una puta Dios, Dios de mi puta desgracia. ¿Qué coño es esto? Venga, va, van a presentar lo último, va a ser Kojima el último que presentar, ¿eh? ¿eh? como me den el puto juego de Kojima me descojona mucho, ¿eh? Entre Silson y lo de Kojima ya. Entre Silson, Kojima el puto Diablo 4, ¿verdad, Edu? Eh, a todo esto, ¿dónde a todo esto? ¿Dónde está tu puto Starfield? <risa> ¿Verdad? Te, te lo han mencionado, te han dicho que viene, te han dicho que de puta madre, pero no te han dado nada. <risa> lo acaban de mencionar, precisamente. ¿Sí? El puto Starfield. Quedan 10 minutos. Sí, tiene que ser la última presentación ya. Con... La última tiene que ser una puta idea de olla. Eh, están bajando la persiana, ¿eh? Yo os aviso. Están, están bajando mucho, pero es, es Xbox. Y nos conocemos. La música que están poniendo es de oh, que oh, le toca drop. ¿Qué pueden sacar? ¿Qué pueden sacar? El nuevo juego de Kojima. No. Disfruta, visto una nueva experiencia para Estamos mal acostumbrados a que nos enseñen Gameplay de todo en Xbox. No es estar mal acostumbrados, es lo que nos deben. Starfield. Aquí. A tomar por culo. La última para el final. Ahí. la la la la que estabas esperando tú para el final. A tomar por culo. First look extendido, pa' ti, Javi, te queremos. ¡Todo tuyo! Eh? Que no había visto absolutamente nada, no se había visto absolutamente nada. Pues toma, todo tuyo. Ahí lo llevas. Esto, eh, lo comentas tú, Javi, lo comentas tú. Entre, entre yo y, el, y Edu desde el chat nos lo sacamos para adelante. Venga, todo que vuestro, no fanático. todo vuestro. <risa> yo, voy, yo voy a aprender porque no conozco Starfield, yo voy a aprender. Hemos discutido veces, Edu y yo, sobre esto, tío. Fu, fu, fu, fu. ¿Qué puede salir de aquí, tío? Es que tengo mucho miedo, tío. No me están enseñando nada, tío, todavía, eh Ha dicho extenders, dale margen, dale margen <risa> No me no, venga ya quedan, quedan todavía nueve minutos, a lo mejor ahora mientras se está hablando se te meten en my play ¡Quiero morirme! Quiero morirme ahora mismo Es fácil, nuestro juego más Como nuestros juegos es un juego de, de rol eh, Donde puede ser lo que quieras ir a donde quieras Pero estás explorando el espacio Así que, pa' dentro Ya está, te lo dan, todo tuyo Edu, para ti eh, Esto es ante, cuando llegas a la luna de Crit A principios de juego O sea, no te están haciendo spoiler de nada, vaya Todo tuyo ¿Por qué se ve tan puto bien? Hola Sacársela poronga, onga, <risa> Correcto, lo que ha dicho Edu tiene mucha razón, eh. Betesda tiene mucha, <coughs> tiene sí, mucha pero experiencia en esto. Han dicho que es su juego más ambicioso de lejos. Y encima que tienen mucha. mucha experiencia haciendo estas cosas, tío. Pues a ver qué tienes ahora. No, pero la nave tiene el mismo nivel de detalle que un coche en forza, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, bueno, no diría tanto, pero sí. O sea, no, pero creo... desde fuera. Si te has fijado desde fuera en la cámara de Me he fijado, antes... me he fijado, me he fijado. Me he fijado mucho. Y fíjate en el puto suelo y en las sombras. The scanners, the sí, tiene un nivel de detalle estúpido. ¡Cucarachas! ¡Qué bonitas cucarachas! Es que tú mira qué renderizado, mira la montaña que está a lo lejos a la izquierda, mira. Y se ve súper bien. ¡Hostia, Walkie Simulator! Mira los escenarios a lo lejos, lo bien que se ve. A ver, a ver, a ver ahora el, el PV. Ah, no, vale, la punta y se pira, qué guay. Qué guay la punta y se pira. Era para pa cojonar. La punta y Dios, se pira. Yo, primo, la pistola se saca y si se va a pegar un tiro, si no, nada. ¡Ja, <risa> Para enseñarlas una maricona, el que la saca del enseñar. Un, eh, un poquito, un poquito, un <risa> poquito. Bethesda, cuando lo hace bien es tremendo, cuando lo hace mal también es tremendo. Solo que tremendamente malo. Hostia. Vale, esa, esa animación de destrucción de rocas es un poco pocha, hay que decirlo. Como un Genshin para farmeando piedra. Farmeando <risa> piedra. Hostia, que el Ray Tracing es la polla. Joder, tío, con el brillo, ¿eh? Como se ve, tío. Joder, qué Y eso que hacer un, hacer algo que destaque en esta paleta de colores que es mayormente gris, cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver, venga, vamos a, a volar. A ver. Vamos a no, vámonos. A... a correr, hermano. Una puta P90 llevando mano. A tomar por culo Casi, primo Qué putos mangos, ¿no? Los de la IA Cambio de armas ¡Eh, ¡Escopeta del Doom! El Skyrim con arma. Tal cual ¿En serio? Sí Oh, eso, eso tiene de muy de buena de pinta de Esa mierda tiene muy buena pinta Joder que sí Son un rifles rifle semi-automático, bro Sí, sí, las armas me están gustando mucho Las armas, sí Cuidado que viene Optimus Prime, ¿eh? Grilidio, <risa> <risa> ¿cómo te risa, tío? Hostia puta, que ha explotado ha hecho Hostia, que puedes volar, hermano. Ponerte en grave de acero, será. Te acaban de dar 5 minutos de Gameplay, no te quejes. <Stone and solidarize> Se ha colado un poco de acción en mi Walking Simulator, tío. poquito de acción. ¿Pero lo esperabas así o no? Todavía me falta, espérate. Esto que qué vaina, eh? vamos a ver. Esto será el mundo abierto. Las naves conceptualmente están muy bien diseñadas, molan, dice Edu. No, sí, eso sí. Si lo he dicho al principio, digo que cómo se ve la nave, ¿sabes? Que flipa. Y cómo aterrizaba la otra, también lo he comentado, eso sí. Mira, programando con un smartwatch <risa> Tal cual we're committed to the biggest question of all what's out there these artifacts could be everything we've been looking for as to what they are what they're building you'll be part of solving that puzzle now so you found something The new guy found it a ver cómo será el roleo, dice Salva. Mm. Me gusta la ambientación, ¿eh? Sí, sí. Tal cual. Más entrada que el corte inglés, ese hombre. Eh, un poquito <risa> cyberpunk muy tocho. Joder, qué bonito la minigun. No, la peacekeeper es un arma. Crimson Ya. Está bien que salgan del Fallout. El 4 ya tenía signos de agotamiento. Dice Edu Coño, coño, coño, coño. Si de repente parecía esto. El poquito... mapeado y. Y las estructuras me gustan mucho, eh. Esto parecía de repente el más Skyum durante un momento. Vale. Mm. Vale, tendría que verlo más, más a fondo he visto muchísima tecnología mucho, mucho, mucho, mucho, mucho tecnología Diseño de personajes Es nuestro más flexible puedes customizar todos los elementos de cómo te ves Puedes un background que te da tres habilidades de comienzo Rol, básicamente Dice que aquí has pasado un tiempo como diplomata Hostia puta. Que puedes elegir tu puta personalidad. El tipo de roleo, ahí está el tema roleo. Ahí estoy yo estoy ahí con Magnavo, es que estoy diciendo lo mismo. Digo, necesito ver más, tío. Yo solo es para sentarse con él. Sí. Investigarlo tú. Sí, sí, sí. Te este juego así, no lo, vas a, no lo vas a explorar totalmente. No vas a saber de, de qué va o no lo vas a disfrutar. ¿Cuándo decías que es tu cumple, Javi? <risa> el martes, eh. Vamos a 12 el día 14, es mi cumple. Joder. Ah, no, es verdad. Si lo dijiste, lo día en el grupo. Claro, en dos días, en mi cumple. Coño, ya, ¿eh? las maquinitas del Walking Simulator. De Todas 30, yo hago 18 en julio. <risa> Montra tu propia central eólica. Joder, qué guapo. Hola. Espera, ¿qué? No, me, me, me he bugueado después de escuchar eso. Espera, ¿qué? ¿Cómo que puedes montarte una puta nave? Que, y el capitán será el capitán Shepard además jefe. ¿Cómo coño puedes... ¿Hola? Espera, ¿qué? ¿Ola? ¿Qué? ¿Ola? ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Perdona, <risa> ¿qué pollas? ¿Qué? <risa> oh, es la polla Esto Qué es guapo. la polla pero por dentro, cuando tú estés dentro de la nave, cambiará también. Claro. O sea, a la hora de diseñar nave, también la interconectividad dentro de la nave la diseñas tú. Me cago en la puta. Qué guapo, tío. Un housing, pero de naves, tío. Hostia. Esto, esto sí que tiene que estar guapo. Con la por el... Mira, mira, esto, esto, esto. Esto, esto sí que mía. tiene que estar guapo, tío. Madre mía. Con tu propia nave, ¿eh? Dios y entrando en la atmósfera, ¿cómo tiene que ser entrando en la atmósfera, tío? ¿Lo van a poner o no? Ahí lo tienes. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, no, mira, la guerra, la guerra en el, en el espacio. Hostia, pero que un es que habitualmente los juegos son una de dos, o de diseño de cosas, o de guerras en el espacio, o un mundo es abierto. súper completo, súper completo. En, claro, ¿verdad? claro. Es o sea, es como ha dicho Edu. O guerras en el espacio, o un mundo abierto. O de exploración de no sé qué de mundos Y ahora ya, si tú así. me dices que puedes parar la nave Tirarte y explorar como si fuera un mínima Para la nave de ellos reventar ¿sabes? Pararte ahora mismo y poder entrar en su nave No creo que llega tanto, pero uh, sí Sería la hostia, ¿eh? Que llegara a ese nivel No creo que llega tanto, pero hostia Esto ya es la polla No, pero mira, te puedes ir a la puta estación espacial Le han una hostia Creo que te han dado, ¿ven, amigo. Es que planteate lo que puede ser aquí el tema de eso, el lo mítico de las peli... Mira. Ojo, ojo, ojo. Es que ha salido como que se enganchaba otra nave, a lo mejor puedes ah, cambiar. Ahí está, eso, eso es lo que yo estaba diciendo. Digo, que puedes entrar a la nave de, de otro de estos, de ponía, otro personaje. Ponía que se había enganchado, pero no sé si puede entrar, supongo que sí, pero no lo sé. Esto es una puta locura. No podemos esperar a enseñaros. Dámelo el día uno ya, dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, dámelo ya. Jamás más de media, ¿eh? Lo sé, lo sé. Por tres minutos. Eh, aparentemente esto... Espera. Puedes aterrizar en el planeta. ¿Puedes? Y la gravedad, temperatura... Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Uh, uh, uh, uh. ¿Qué me estás contando, <risa> ¡No te puto crea! Bueno, bueno, bueno, bueno, Mira, bueno. Ya, Cheyenne, Bolt, tipo Rima, Alpha Centauri, ¿pero qué? Fabi, acompáñame, por favor. Se ve de escándalo, se ve de escándalo. Qué guapo, tío. Esto es la polla. ¿Has entrado unas ganas de jugar No Man's Sky ahora? Esto es, eh, literalmente, es que lo veo y digo, coño, que sí. Esto es la polla. ¿Para ir, pa ir, pa ir abriendo el apetito? Un poquito. Uno no no po un Man's Sky ahora? Eh, qué puta locura. Y fíjate que a mí no me gustan nada los juegos de esto, de peleas en el espacio. Barra, pero los juegos de exploración a a en mundos A mí mundo tampoco me llaman ¿sabes? mucho, pero desde que vi Starfield empecé a informarme y eso, digo, tío, este va a molar mucho. No te Igual creo, que, como te he dicho, no me gusta mucho agarrar espacio, pero soy amante de Majefe de la saga Qué puta locura. Qué putísima locura. Muy, muy guapo, ¿eh? Sí, señor. Va, va, va, va. Ahí vale. Está. Qué puta locura. Ahora pone Gamepad de a Eh, hombre, debería. ¿Debería? ¿Debería? Como ¿Hola? A mamá fuerte. Me cago en la puta. Starfieldgame.com Espera, espera, espera, todavía, todavía queda No viene día uno, ni de coña ¡Vamos! ¡A tomar por culo, gente! Patata frita, venga No, esto no es chupito, esto va a la gata entera Vale, a tomar por culo ¡19! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, tío! Día uno es... En... En Game Pass Mira, dicen mis padres que parece más Max No parece más Max, es mejor que Pero nada, me quedo con las ranas Las putas ranas, claro <risa> Claro Después de, esta... rana en este Después de ver esta presentación De hora y media de la polla Te quedas con las putas ranas de la guerrilla ¡Sin <risa> ¡Sí, otra vez! ¡Vamos! ¡Ya está, coño! Nah, es, están haciendo ya recopilación, eh. Esto es la polla Esto es la polla, ya esto es la polla otra vez. Ganado, ¿eh? La apoya equipo, otra vez, ¿eh? y otra vez Y otra vez la apoya y otra vez Silson Y otra vez la polla, y otra vez el equipo, ¿eh? En esta 9-3 Hombre, eh, ya de por sí ganó en el l 3 del año pasado Pues en esta tenía que, no, no ha ganado, ha destrozado O sea Todavía queda, como te dije, Gaika Puede que Nintendo presente, se está diciendo ¿Tú crees que Nintendo va a superar esto? No lo va a superar, pero tú sabes que Nintendo siempre da la cara Da la cara, pero no va a superar a esto hmm. Ni de coña, o sea, no puede Físicamente no puede hacerlo Nuevos mundos, el puto Starfield Hombre, un Starfield no te va a sacar Nintendo, está claro No, pero a ver, a lo mejor sí que sacar en el puto Silkson Pero como no lo han hecho... Pero puede sorprender yo que estoy toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, todo, toma, toma Imagínate en el directo de Nintendo que saca un Mario Odyssey 2 Hostia, pues cuidado, ¿eh? Sí, pero es que aún así ¿Es pues esto? Caro, pero... esto es la polla, esto es la polla, esto es la polla, esto es la polla Esto es, la pues polla. Esto. Esto es simplemente muy, muy, la polla Muy bien Breath of the Wild 2, hostia, Nintendo se adelantó hace unos meses eh, precisamente para evitar el ridículo ahora ya, normal, ¿Qué no, cojones pero o sea, se está diciendo que va a haber otro el 15-16 de junio tú sabes que Nintendo avisa un día antes pero que se está comentando eh, por Reddit. porque es Nintendo, pero bueno, esto es la polla gente esto es la pollísima o sea, bueno. eh, la PC de después no sé cómo coña va a salir posiblemente mal pero es que aún así, es que yo me voy con el buen sabor de boca de Xbox, lo siento Xbox bueno. lo ha hecho muy bien sí señor <risa> lo ha, no, no solo lo ha he hecho muy bien, sino que lo ha he hecho todo lo bien que se podía hacer Vamos a hacer una cosa, muchachos nuestros. Eh, vamos a hacer repaso, ¿vale? A Hacemos, ver, venga, va. eh, rondita de juegos y valoraciones cortitas entre los dos. ¿Lo tenéis apuntado por ahí o Hombre, hombre, yo lo tengo todo. En lo tiene qué todo grande. siempre. Compañero, ¿Me vas a permitir? Yo... Antes del repaso voy al baño. Venga eh, Me cubres tú Ni Javi <risa> Pues nada, y, eh, sin nada ¿eh? y sin cobrar ni Ahora nada Y sin cobrar ni nada no Que este muchacho No ha habido Hay que decirlo Yo lo tengo aquí apuntado 19 19 eh, Jugarlo desde el día 1 Entonces claro se ha, se ha pimplado La lata entera De Monster Hombre, la lata Mira eh, mira eh. Una acabada Y otra a la mitad <risa> Tú bebes Red Bull ¿eh? Eso era Red Bull ¿No? No, esto es la marca de, del día La marca barata del día del ah, Mercadona de esta bebida bien. energética. muy bien, muy bien pues Me gusta oye. esa bebida, pero si un tieso es lo que hay <risa> Hombre, en fin, si no hay que gastar más pues no se gasta más Al final todo lo mismo, la misma mierda para el cuerpo Pues sí, pues ahora cuando vuelva al muchacho eh, Hacemos repasito y ya terminamos la verdad es que a ver mmm, desde mi punto de vista yo no voy a entrar en juego por juego pero desde mi punto de vista ha estado muy entretenido ha la mucho mejor contenido. presentación con diferencia y bueno pues con eh, diferencia sí, ha sido sí, sí. la mejor presentación de, de todo este 3, ha sido densita ha sido densita efectivamente Para otras presentaciones, como la PC, como la guerrilla, como tal, los, los chupitos se hacen con los World Premiers, pero para la Xbox se hace con los desde día 1. Venga, vamos Corre. a hacer la ronda. Eh, empezamos con Redfall. Eh, honestamente, nos dieron literalmente un puto glimpse de nada, un puto glimpse de este tipo de detalle, eh, un glimpse de nada hace unos meses y no se veía nada como se ve ahora, y ahora mismo es la polla, es literalmente el siguiente puto Far Cry. Lo único, lo único malo los vampiros. <risa> sí, sí que es verdad que son, son un poco ortopédicos. Porque a, lo centra... mejor, a lo mejor, si lo vuelven raro, mejoraría. Sí, pero la cuestión es que se han centrado <risa> bastante en los personajes y, en, y en, el, en el entorno. Pero oye, es cuestión de toquetarle un poco las mecánicas a los vampiros y vas a dar apoyo a este juego. No, hombre, claro, claro. Sí, sí, sí. Como eh... no ha salido todavía, hay tiempo de cambio. Ah, esa hay es. Tiempo de cambio. ¿Qué cojones? silson <risa> ¿Qué de ¿Qué de ¿Qué de Es que decir, que hay que decir. Es que... ¿Qué, qué coño puedes <risa> decir de, de silson ¡Es Silson. O sea, si la, nota máxima, eh, si la nota máxima de un examen es un 10, es un 14. Si la nota máxima de ser es un 14, es un 24. Si la nota máxima en japonés, en japonés es un 100, es un 200, 250. Es que no tiene sentido, es que es Shilsong. O sea, ya está. Es lo que esperaba todo el mundo, ¿eh? Es, lo, es como si... Ni siquiera si no es lo que esperabas, es lo que, que puto, es puto queríamos. Es lo que queríamos. Uh -huh. High on life. Eh, no de, me no de, acuerdo de todo. El rollo ¿cuál de Ricky Morty. El rollo de Rick. ah, Hostia el puta. De Han de hecho una gracia. jugabilidad muy guapa, ¿eh? Con el puto Ricky Morty. Me recuerda mucho, eh, ese juego me recuerda, bueno, yo es que soy amante de la, de la empresa Oddworld Inhabitant, ¿sabes? la que hace AVE Odyssey y esos tipos de juegos, uh -huh. y me recuerda mucho a uno de sus juegos que se llama Stranger Wars, uh -huh. eh, que es como un caza recompensa y lleva sí. una ballesta y en las ballestas eh, lo que va recogiendo la naturaleza son bichitos y lo pone en la ballesta para dispararlo. Qué guapo, sí, sí, sí. sí. Eh, sí, me, me, vas, mucho a eso. me vas a permitir mencionar salva diciendo no me esperaba silson aquí sí sí pero ahora como payaso has quedado tú no ala, yo ala, ala, yo esperaba ala, ala, el puto Silkson ala. porque era xbox Respeta y tú no van a, oyentes, no van a presentar Silkson. Ay, eh, en twitter en twitter vai, ya, ya están empezando los payasos toma el puto silson ahí lo llevas para que vuelvas <ríe> eh, aplaste, aplaste. Plague Tale Requiem. Requiem. Tengo, tengo que jugarlo. Bueno, y, lo tengo, y lo tengo en Epic. Y lo tengo que jugar. Y lo tengo que jugar. Y lo tengo que jugar. A mí me gustó mucho, mucho la saga Plague Tale. Y yo cuento. Ya lo vi. Sálvate, Sea a mí, sí, a Hugo. Digo, eh, ya está. <risa> ah, literalmente, ha dicho Hugo y ha dicho Plague Y lo mejor es que, <risa> que <risa> ha sido, ¿verdad? Me trolearon. No, no, te han troleado muchísimo. Pero a ti y a media España. O sea. <risa> no, medio mundo. Porque Forza... Es que. Eh, hablando, perdón. Hablando dale, dale. de lo del Silson antes. Es que han esperado hasta hoy. Habiendo empezado esto el jueves o por ahí. Para sacarlo. Y lo ha sacado. Es no es cuestión solo de que hayan esperado esto, sino que lo ha sacado Xbox. Con el puto juegalo desde el día 1. Totalmente. Es tío. que no podían sacarse más la chorra y poner solo. Es que ahora mismo, ahora mismo Sony no puede hacer nada contra Xbox, es que, no, es que siempre no. vaya rebufo. No, el, PlayStation Plus, el PlayStation Plus va a empezar a caer en usuarios de una manera importante. Y el Game Pass va a pegar una hostia exponencial que no tiene nombre. Si ya la estaba pegando, la va a pegar. Más de la más, que está pegando, es más. Que o sea, es que me no de ha mi padre, ¿no? Xbox ahora mismo es el rey de los videojuegos. Xbox ahora mismo es el rey del puto mundo. Es el dios, no rey. O sea, dios. Literalmente, y no solo de los videojuegos, porque eh, Microsoft, te recuerdo, tiene Windows aparte, el sistema operativo más usado. ¿Qué cojones? Pues sí, todo el mundo tiene un Windows en su casa. ¿Qué cojones? Vamos con más. Forza Motorsport. ¿Qué coño es ese puto Ray Tracing? O sea, hola. ¡Hola! Madre mía, tío, se ven ve los reflejos mejor que el espejo de mi casa. Es que literalmente. O sea, se ve mejor de lo que lo puedes ver en la puta vida Es que se ve en el, el nivel de vida real. Eh, mira, dice: Vamos a comentar el de Edu. El Forza Motorsports no es para todo el mundo. En... Es para los realmente amantes de las carreras. El Horizon sí que es más para todos los públicos. Sí, pero es que incluso Edu, si no. te, echale que... huevos a entrar directo. Venga, <risa> no va. Es que te lo digo, Edu. O sea, incluso si no, te, si no te van los juegos de carreras o incluso si no te van los videojuegos, tienes que admitir que el Forza Motorsports se ve como una puta película. Lo tienes que responder. Lo tienes que decir, has respondido con potencia de fuego al GT7. Es mejor sí. que el GT7, es cuatro veces mejor. A mí lo único que me gusta del Gran Turismo es que te puedes sacar los carnes. <risa> ya. Ah, también, ah, ah. también, también, también, también. Que eso mola mucho. Borja, eh. te, no te, qu Borja te quiero muchísimo, pero se han sacado la chorra de una manera con el Foza Motorsport muy por encima del Gran Turismo 7. Pero mucho. <risa> eh, Flight Simulator, 40 aniversario. Eh, adoro. qué que decir, lo estuve jugando ayer al Flight Simulator, ¿sabes? Y eh. ahora al tener las naves de, del Halo, ya qué más decir, ¿no? Es que no tiene, no tiene no tiene nombre esta mierda, es que es una puta locura. Es que es una puta locura. Ya, es brutal, es brutalísimo, tío. Helicópteros, dice, Salva dice helicópteros, suficiente. Bueno, el eh... Yo me he quedado con la cosa de si puedo partirle el cuello a la jirafa con el helicóptero. Pruébalo, he con... pruébalo. ¿Y el bicharraco del Halo? ¡Hostia Simulator? puta! O sea, para los putos amantes de, de esto Ya solo les falta literalmente aliarse con Star Wars Para sacar el puto halcón milenario Porque como saquen el puto halcón milenario Nos vamos todos a comprarnos el puto milenario yo, yo lloro, yo lloro o A sea, mí me dejan manejar el halcón milenario y yo me harto llorar Dice algo que es la primera vez que sacan helicópteros Es muy cierto Es muy cierto uh -huh. eso, de hecho Overwatch 2, free to play eh, El Overwatch 2 se nos había presentado hace... Mmm, mazo tiempo Pero el free to play me ha dejado loco Eso es lo que me ha roto a mí Yo hasta que no lo vea no lo creo que sea free to play Te lo digo como jugador de Overwatch Habitualmente sí ¿Sabes? He jugado hasta que se vino al traste Blizzard, estuve jugando a Overwatch, y te digo no me esperaba para nada Overwatch 2 Free-to-Play, supongo ¿Y que... Fecha que no fecha. A... Vamos a analizarlo un poco, ¿vale? Uh -huh. Yo creo que Overwatch 2, lo que se refiere a Free-to-Play, es la parte online, porque dice que Overwatch 2 iba a tener un modo campaña. Pero eh, si, es modo campaña, si es el mismo modo campaña si que le metieron a Overwatch, que era literalmente cuatro misiones de puta mierda, yo creo que las metieron no, a pero, free -to play pero en el Overwatch 1 eran eventos que hacían... De pero, lo llamaron, para... pero lo llamaron modo historia, eso es lo peor. Claro, pero esta vez no, esta vez va a ser un modo historia de verdad. A ver si es verdad. Yo supongo que contará una historia principal, yo que sé, cogerás a soldados llevarás una historia y te irás cruzando con Winston, te irás cruzando con Tracer, con Symmetra, con 9 -4, y te irás cruzando con ellos. Habrá que, mirarlo, porque, habrá que mirarlo, porque como sea el nivel de modo historia de los últimos Call of Duty, eh, me yo quedo digo, con Overwatch, a mí mañana me viene, yo qué sé, por ejemplo, mmm, Blizzard, mismo, Blizzard. Igual que hizo con WoW y me sacó una película de Overwatch, a mí me tienen en el cine. Tal cual, ¿eh? A, a mí es que la historia de Overwatch, lo que es el trasfondo, me gusta. Por cierto, Gai, casi te ha ido la cámara, tío. Ya, sí, eso, eso le estaba comentando ya. justo a Nico. Eh... Vamos con más juegos. Ara History Untold. Eh, bueno, dices algo primero que no le bajen el culo de Tracer, es muy cierto. Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿El cuál, perdón, niño? Ara History Untold. A, a mí el culo de, ah. el culo de Tracer es me que pone no, no me acuerdo de todos. ¿sabes? No me acuerdo de todos los juegos, pero si sí, el culo de Tracer, salva por cosas a veces. Eh, no me acuerdo ah, del de, de, de, de History. de Lana. de Lara, perdón. ¿El que era Rayo Civilization? Ah, pff, no, me, no me llama mucho honestamente Para lo que hay, no nos han enseñado nada de en la radio, dice Edu no, Muy cierto, no, no, no. es que para eso te juegas un Age of Empires De momento, de momento Cuando enseñe más ya podríamos jugar, pero de momento yo creo que no Vale eh, La expansión de Pete en Fallout 76 eh, En fin, Fallout O sea, sí Es que yo Fallout aún no lo he jugado Es vergonzoso que no lo haya jugado, sí, es verdad Que nunca me he jugado un Fallout todavía Es más, a Edu un par de veces le, le he preguntado Porque él si es amante de Fallout y le pregunté, ¿qué yo tío, ¿qué Fallout me empiezo? Claro, porque hay gente que dice, no, el 3 es guapo, el 1 es una mierda, el 4 no te lo juegue, el 76 ni de coña, el New Vegas eres bueno. Cada uno dice una cosa. Sí, literalmente. Y, claro, igual que con los Far Cry, hay gente que le gusta el Far Cry 1, gente que le gusta más el 3, que le gusta el 5, que le gusta el 6. Y, pues lo mismo. Iño, vamos, de... vamos a ir cogiéndonos en pack para ir resumiendo. Eh... O los interesantes, vaya. Bueno, me voy a saltar el Hot Wheels. Eh, eh... En fin, Forza Horizon 5. Trackmania. Trackmania. Track <risa> A ¿Arc 2? Ya eh... se sabía y lo de Vin Diesel también se sabía. Aunque a Gaisca que la ha pillado. Habían pillado sorpresa, hay un buen Había ha visto los regalos ahí. Ha dicho, Coño, es, es que he visto Vin Diesel pasa. y digo: joder, Vin Diesel se supone que estaba en coches, no en la prehistoria. No, pues ahí lo tiene, ¿sabes? Ha, ha sortado, el Toreto ha sortado su coche y ha con un dinosaurio. Tal cual. Voy a saltar un par más. Minecraft Legends. Hostia puta, el puto Minecraft 2 modo historia, ¿qué cojones? Me, me ha gustado, me ha hecho gracia, ¿eh? no, a mí me ha vuelto loquísimo. O sea, literalmente, cuando sacaron el Minecraft Dungeons y todos estos hace tiempo, era como, sí, pero no es nada del otro mundo. Yo creo que esto va a ser un puto bombazo. Eh, a Dark a ver, Fall, el de el que era rollo eh, eh, narrativo que... Eh... Ah, el que, el que era rollo sí. vida real pero difuminado. Sí. Vale, sí. Eh, yo creo que hacer una serie de Netflix videojuegos la apoya Porque <ríe> pues sí. es, es eso, es una puta serie de Netflix de videojuegos. O sea, qué cojones. By the way, te dice Edu que te juegues el New Vegas Ese es el que me dijo él Sí, ¿Si él es uno de los que dice el New Vegas Ahí está <risa> Él es uno de los que dice el New Vegas Hay gente que me dice el 3, gente que me dice el 4 que Cada uno Ahí me dice una cosa Ahí está el Pentiment, que ha dado que hablar El del libro, el del puto libro, el del puto libro ah. eh, Hostia, yo creo, que, yo creo que para ser un juego tan sencillo en ese sentido Va a tener un nivel de, de opciones de, de elegir de, Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal, voy a hacer cual Como el RDR2 que mencionábamos en el en la en este Gaming Roadster 49 bastante, bastante potente, bastante tocho O sea, para lo que es, joder Pues sí, la verdad Ah, es... oh, mira, me lo estoy leyendo aquí ahora mismo Me estoy viendo cositas del juego Escúchame eh, ¿Para cuándo salía? ¿Tenéis fecha o os han dicho fecha de este juego? ¿De, de cuál? ¿De, ¿De este último? ¿Del Pentiment? Del Pentiment, este sí. Eh, noviembre de 2022. Bueno, oye, joder, Q Q3. ¿Ecoño? ¿Q3? ¿Que no, vamos a entrar no, en Q2? Sí. 22 de noviembre. Sí. Uh -huh. eh, es bonito, tío. Eh, es, muy muy bonito. Es, es muy, muy bonito. Es muy, muy bonito. Pero ya se están, ya no sorprende tanto porque se están viendo muchos juegos de este rollo ya, ya, sí, sí, sí. Ya no sorprende tanto como si lo hubiéramos visto hace cuatro años. Vamos Perfecto. a saltar al diablo 4. Hostia puta, Edu, haz acto de presencia. El que decía que aprenda a Blizzard. Toma, pa' ti. Lo siento, me, lo siento, me ha marcado mucho. O sea que literalmente ha sido gracioso porque estábamos viendo un ratito. Y ha sido, hostia, está guapo, no sé qué, tiene muchas opciones, tal, esto, lo otro. Y coge, literalmente, ha sido que aprenda a blizzard para el diablo 4. 10 segundos más tarde, Diablo 4. Pum. ¿Cómo se ha comido sus palabras? Bueno, es lo esperado ah, del diablo. Es lo esperado lo del diablo. ¿Qué menos? Sí, sí, joder, pero es que me ha hecho gracia el, el tema de literalmente. Después de ver un rato, ya has dicho, joder, que aprenda a Blizzard, ¿no? Para el diablo. Toma, a ti. Claro. Han aprendido, han aprendido. No bien. esperaba tanto nivel. Eh, pues ahí lo tiene. Eso fue inesperado, eso fue muy inesperado. Pero nos ha pillado por sorpresa a todos y nos ha encantado muchísimo. ¿Qué cojones? Y el último que vamos a comentar: Starfield. Eh, Todo tuyo. Pues Starfield lo dicho me ha encantado el tema de las naves como bien he hablado está muy muy bien detallada las naves y vas a decir no que a nivel... está muy roto dilo Rey dilo dilo dilo <risa> está <risa> muy roto dilo dilo aparte pero eh, no a nivel de Forza las naves pero para lo que es Starfield lo, lo abierto que está el mundo de Starfield comparado con Forza que es una carretera los gráficos son brutales el ray tracing mm. es brutal eh, bueno rollo farmeo rollo eh, recoge piedra escanea esto escanea lo otro has encontrado una nueva base pero ahora lo que más me llama la atención y fite que no es de mi gusto por excelencia es la pelea de naves ¿eh? Hostia, me ha gustado a mí lo no de la sé, personalización de, de que las persona, putas persona, naves persona, qué cojones nave? hermano he visto literalmente la personalización de personajes y he dicho joder cyberpunk qué guapo estas cosas no y de repente dice no puedes hacer tus putas naves y yo qué Tipo, ¿tipo <risa> ah, no, y luego no sé, Ah, no, sí ¿Te no sé gusta si la Tierra? La cara que se habrá quedado a mí Y luego Y luego, no he visto, pues, y luego te madre, de, cara, ¿Te gusta no? la Tierra? Toma, el sistema solar ¿Te gusta el sistema solar este? Sí, espera, toma, toma eh, ¿Cuántas putas galaxias quieres? ¿Las tengo todas? Lo tengo todo, papi Hostia Venga. puta, hermano Vámonos Pues esto ha sido el repasillo A lo que se ha presentado En general mmm, ¿Y la polla? La po o sea, hola En general, no La polla En general todo o sea, llevábamos una hora de presentación Yo en y... mi, mi podcast, la taberna no soy mucho de hace noticias, pero es que creo que esto lo voy a tener que lo hablar. Lo merece, lo merece como una esto puta casa. Que lo voy a tener que hablar, ¿eh? Y que yo no soy mucho de noticias en mi, mi podcast, tío. Pero, Oye, si, si, si te apetece que vaya yo a acompañarte, yo voy encantado. <risa> Hombre, tú estás invitadísimo siempre a la taberna, ¿lo sabes? Ah, Ahí pues, te lo he dejado. Pues cuando, eh, cuando queráis estoy por allí. Bueno, chavales, eh, Javi y Gaiska tenemos que... Sí, dar no, nosotros turnería? no vamos a cenar para emitir la PC. Efectivamente eh, Javi te agradecemos muchísimo que hayas Pero millones con Pero millones Siempre es un placer estar aquí con vosotros ¿sabes? Me lo paso muy bien eh, Una charlita entre amigos Viendo algo que nos gusta sí, Así es que bueno. más puedo pedir sí, sí, sí. Muy bien Pues oye muchas gracias Y eh, un saludo un saludo a Mike Que no ha podido estar Iba a haber estado Pero no ha podido estar al final Un saludo a Mike Maldito Mike Me las pagarás <risa> Y gracias <risa> también a Edu y a Salva Que han estado en el chat 24-7 <risa> Efectivamente y, sí mi, mi Edu ha estado ahí le he dicho Yo como no entre te reporto Y ahí está. <risa> <risa> Volvemos a las eh, 9 y media, bueno 9 y, 20. 9 y 20 por ahí para el PC Gaming Show. Vénganse. Yo estaré aquí, Javi, los chicos. Yo gracias te por el chat. Gracias, Javi, tío. Muchas gracias. Venga. Adiós. Chao. Adiós, adiós. Adiós, adiós.